Hola, saludos a todos los amigos en la casa de YouTube, de, de TikTok. Allá estamos a dos bandas. Es TikTok, no es YouTube. YouTube. Ah, hola, va, hola, YouTube. hola. Yo, estoy cortando la cola para YouTube. Dale, dale, <risa> está bien, está bien. Oye, eh, eso por otro capítulo de Hijo de la chingana, ahora por fin, después de tanto tiempo en... Después nos juntábamos, ¿de cuándo? El año pasado. No, a principio de año. A principio de año. Cuando, de estaba, cuando me separé y casi me voy preso. Casi te voy preso, bueno. Bueno, dos cosas en una. ¿sabes? Nunca vienen de... Nunca Oye, ¿dos días nada? me fueron a los Pacos? Nunca me vienen de... ¿Por, ¿Por qué? <risa> <risa> Ay, qué, qué rica noticia. Cómo, qué rica <risa> te voy, te cacho, tío. Bien, bien, bien. Oye, ya. pero primero, saludar a todos. Eh, espero los saludos de vuelta. Gracias el comentario y nada, vamos a presentar hoy día la, el, la temática de últimas películas que hemos visto. Me parece perfecto. Eso, vamos a comentar película al azar y de ahí, y de ahí vamos viendo cómo se, se enrolla la conversación. Saludos ah, a todos. Estamos en el bar Barcaza. Bar bar estudios estudios Barcaza. Es, es, es Wakanda. ¿Es Wakanda? Sí, pues Wakanda era afuera. Pero ya Wakanda era, pues... Ah, y por, por el pues, ¿y por qué cambiaste? Ah, pero cambiaste... Wakanda le ponía al... al a, cuando, a estaba, tu terraza? cuando estaban armando ahí afuera le ponía Wakanda. Pues. Ah, dale qué, bon <ríe> qué bonita la terraza. Qué bonita <ríe> la, la terraza <ríe> Wakanda. Me... Pues ¿Y por qué? ¿Por, por, por sí. Pantera Negra? Sí, ¿eh? no, porque no, como se había harto... De hecho, subí una foto hoy día a Instagram de una foto que sacaste... El, que estaba bonita porque había harta... Harta primavera. Harta primavera afuera, Y ahora hay harto invierno, De más puta... ¿Qué manera hacer frío, weón? Chile es un país culiado el agua. Esa es la ola. Sí, bueno. Oye, weón, eh, ¿qué, ¿qué película? Ah, vi yeah. El Hombre Araña, weón. Yeah. Oye, pero qué, qué, antes quiero hacer un pequeño, un pequeño, pequeño, una pequeña historia. ¿Va que ir a ir a mear? No, no, no. Una pequeña <risa> historia que me pasó ahora, que me acordé. Y si no te la digo, no, no me... No, se me va a Esa historia de Vaya a ir a podríamos notarla la, la, eh, Sí, también. No te preocupes, la cerveza está alada y hace frío. No te preocupes, en algún momento... Pero <risa> la ir a ir a de de... La... No se, no, lo, no se lo pierdan. Esa parte yo encuentro que está buena para anotar la rutina. Camilo va bien. Como pauta, ya como pauta hecha. Puta la No, la, no, la no, cerveza. la rutina de humor. Entonces tú te retiras. Ah, buena, sí, buena. Te acordás de esa. Y me voy de... con el micrófono, me voy con el micrófono. ¿La viste? ¿Cuál? Cuando empecé a hablar, yo creo que la viste o no la viste. Ah, sí, cuando empecé a tirar la talla después. ¿Y te fuiste? Sí, sí, sí. <risa> algo de la, de la vejiga tiraste, no me acuerdo. Sí. sí, sí. Es que lo que pasa es que tú, bueno, todo el mundo sabe que tu edad es un misterio, pues weón. Bueno. Eh, para, para, para mí no, para mí no. No, pero para la gente de Jardín Alto sí. Pues. Sí, pero es una broma, es una broma <risa> en el caso. Pero la gente de Jardín Alto sabe que da Tengo 57 años. <risa> sí, sí. Nada más, Tengo se, al... se acabó se <risa> el misterio. Saca el misterio, gracias. No y me veo. <risa> <risa> me veo solo. Me veo solo, disculpen. No me, me cago a se... jugar pañales para Queda evidentemente que soy un viejo Julián. <risa> No he adelantado, Ya, si querés bromear, te ya <risa> no te caídas, te te chao. Puta la, bona... la mierda, güey. Vale, oye, eh. Eso, ¿Qué me iba a contar, güey? Ah, eso, puta, me... venía, en la... venía en el metro para acá. Ya. Eh... O sea, en realidad, venía en la micro y de repente eh, se suba una pareja de... de personas. Una pareja de chicos, como de 20 años. ¿Por qué me, me vuelan más sexuales, no? No, no, no, no, no una pareja, que... un hombre y mujer. Ah, hombre y mujer. Un pandémico, el, heterosexual... Puta, entrando, entrando, en la, entrando en la micro, la chica pone eh, la, la tarjeta y el, el cabro chico, el cabro queda, queda, atrás, la loca, la loca entra en la micro. Y el cabro chico como que se empieza a demorar. Entonces miro para atrás. Porque... Estoy bueno, no tengo que perder la vida. No, no, no, no. Pero no me estás <risa> de no, la historia, güey. Bueno, bueno, no estás delante de la historia. Nada que ver, ver. nada <risa> que ver. Nada <risa> que ver, <risa> No, ¿Se muere? Oh, se muere, güey. Entonces es que mi, problem... mi historia queda muy baja. ¿cachai? Tengo un problema de ansiedad, güey. Soy súper ansioso. Ya, voy a contar lo más rápido posible. <risa> no la... ¡Oh! Bueno, sí, ¡Oh! ¡Oh! No, el, el asunto es que eh, me doy vuelta y el loco estaba sacando de una cartera, cartera, Chanel, sí, muy cara. ¿Era Flight, el loco? No, era normal, clase media. Pero estamos Fue. hablando del loco tenía una cartera. El loco tenía una cartera, ya, pero, cartera ¡Oh, de Chanel. Espera, sí, que, que, que, que, per, espera, sire, sea, sire, espera, mire, pues, pero, espera. Entonces abre, abre, la, abre la cuestión, saca la VIP y, y, y, y pasa. Entonces yo supuse, con obvia razón, de que la cartera era de la chica. Ya, <ríe> Y el loco la, la había tenido y estaba sacando la VIP y todo. Entonces filo, llegamos al metro, nos bajamos todos. Y cuál es mi sorpresa, que cuando veo a la, a la pareja, la chica tenía una mochila y una cartera. Y el chico tenía una cartera. ¿Ya? Entonces el chico salió por su propio. Sal, era una cartera de chico. Pero yo he visto, mucha gente no va a amanecer con cartera. <risa> pero cartera así pero, como pero, chanel. O, o, o, eso es mi bolón. Bueno, hombres Vidal, con cartera. Vidal tenía cartera. Eso ah, tiene fútbol. Me pillaste. Es que si ya Vidal tiene cartera, entonces sí, ya por, todo el mundo, todos hombres sí, tiene por, cartera. Por, ah. por ejemplo, cuando. ¿Cómo se llama este weón? El ya, no, no, lo había visto. No ah. había visto un hombre con cartera sí, así sí, como una pero cartera. Porque, pero no, pero, pero es, te estoy hablando, es que te estoy hablando de carteras. De estas sí, Chanel, marca, sí. Chanel que son siempre obviamente muy tiradas al mundo moda? femenino o al mundo homosexual. ¿Cachai? No, que un no, loco no, así no, con no. pareja, que, porque era obviamente pareja. Que, que te no tuviera. En mucha... momento me siento un Claro, a mí me. me te me... voy a fundar, como dicen. Dice no, no, ahora, no, me, no, no me funden, pero me, me, me, me adapto tú? a los tiempos. Me adapto a los tiempos. Me voy a comprar mi, mi cartera Chanel respectiva. Y un adiós. No, pero yo te no. compré yo como una de esa guad de lana. Una de adiós. No, no, no qué feo, feo. hippie. No, hippie me veis como hippie. No, qué feo, qué feo. No. Y... <risas> Prefiero una chanel. <risas> bueno, Gucci No, weón. Y en el fútbol, yo. Es una moda que viene del fútbol, weón. Y yo vi a Vidal con cartera y ahora los weones. No, no sé si usan cartera, pero todos los weones tienen como un banano. Ya. Es una moda muy. Sí. Así como de weón de fútbol. Por ejemplo, yo el otro día fui a dejar un pedido y estaba. Era un sector así como muy flight. Yeah. ¿Dónde estaba el No, no estaba. No, fui a Quinta Normal, el parque de Quinta ah, Normal. Super ah, super flight. No, no, no, no, igual había. No, no, vía, no ¿sí? pero hay se, de todo, se en se quinta normal así, Pero había muchos locos de buzo entero, ¿cachai? Y con la, con la esta. Ya. Yeah. Entonces, hay mucha. ¿Cómo se llama este futbolista que, ese... que andaba con, la, con una mina rica y la loca lo pateó? <risa> No, este ah, la como, 300, poder... como 300 locos en la, en la lista, si reduciste el número a. No, Iván, Iván Zamorano. Iván Zamorano, más se lo vida, Alexis Sánchez. No, pero. ¿Puedo eh, seguir? Ah, Mauricio Alexis Lidl, Sánchez, da. ya. Alexis Sánchez andaba con, con un con, con Montgomery. O es sea, una hueá muy parecida a un Montgomery. Y yo después vi, de hecho, yo vi a la ex de la Parla, ¿Ya? nuestra amiga en común, lo vi con un Montgomery una vez. Muy de Alexis ah. Sánchez. Y era una moda que viene del fútbol. Y ¿Ya? las carteras yo vi en Navidad eh, comprando así los mori andaba con una cartera culiada... Tú habla y pues como así como el sostén masculino ahora. Que todo que como los futbolistas lo ocupan ya como que se normalizó... Oh, un poco. Está claro. Po. yo, que yo, tengo, yo el... tengo un cercano aquí una vez lo tiraron a la Eva porque hizo cumpleaños de, de un equipo de fútbol y el loco ocupa como, como un, una ropa larga, ¿cachai? Yeah. Entonces, los que son futboleros agarran todas esas mops, Sí, pues, sí. Po. Son, y es raro que una cartera el mundo del fútbol, que es un mundo sí. tan de macho. Pero igual igual lo que tú me hablabas es que como una cartera que es como un bolso, ¿no? Yo he visto... Porque esta, esta cartera que te digo yo esta, es una cartera en un cartera, bolsito, me una cartera. con dos cositas así como para llevarla así. Ni siquiera para llevarla así, para ponérsela encima. No, no, no, es que, no era como para llevarla no, así mira, no, no, Yo me acuerdo que era, me acuerdo que puede haber sido una cartera, pero esa wea ese concepto de andar con la wea acá sí, viene eh, del fútbol. Okay. Entonces probablemente el loco viene de ahí. Pues. Okay. No bueno, cancha, tendría eh... que comprarme una cartera y un sostén, de fútbol. ¿Sostén? No. <risa> que ahora lo considero muy masculino. Lo más la, masculino la del mundo, el sostén. ¿sabes? A mí la barrigilta me dice que la barrigilta igual, ¿cachai, y Todo vuelve, pues perro. Hay no, Por ejemplo, estaba el otro día me contaba de que yo le dije... Ah, porque me pidió un jeans que estaba en el departamento se lo llevé. Y yo le dije, ¿pero por qué no te compré un jeans? Y ahora los jeans, ¿cachai? Llegan hasta acá. Yeah, dale, y son dale. horribles, me dicen, son horribles esas weas. Yo noto que son incómodas, igual tengo un, un toque acá, Entonces yeah. empiezo como así, toda la wea. Sí, pues. y, y hasta acá la wea, pues. entonces se les ve como toda la wea a las minas. A las que tienen mira a las claro. que no tienen. Entonces, y es fea la wea, ¿cachai? Y, y ahora los pantalones anchos, bueno, y las más pendejas, las de 20, bueno, andan con una wea así como, no sé, pues, unos pantalones terribles anchos y toda la wea. Estoy claro. Como muy village. Claro. Oh, Ay, qué guapa lleva. Sí, sí, sí. es bonita. Yo le puse un like. No. <risa> yo le A el voy. labio. Yo estaba en el TikTok. A el labio. Ojalá te haya leído. Ojalá. No, te no, haya dicho, no, no, no, no creo. De haya dicho, mira, Chile. ¡Uy! Oh, René! ¡Pero Me contestó. <risa> ¡Oh, René! ¡De hijos de la chingana! ¡No! <risa> wow. El otro día estaba sí, en los cines, te, te, <risa> no te imaginas, <risa> y nos fuera bien. No nos codiéramos. ¿Sabes qué nos puede pasar? Que nos invitan al cine gratis a las premias. Eso, eso hacen con los lobos. yo creo que eso podemos aspirar primero miran, sin pagar sí. o, o, claro, o sea que nos inviten y, y, y no pagar. así y nos podrá. colamos también podemos ¿Y ¿Y hacemos lo mismo que hicimos para el matrimonio <risa> bueno, nos, nos colamos nos comemos, nos comemos todas las huevos vamos eso no no no nos colamos y grabamos y grabamos y ese va a ser el pago el video subió al tiktok cómo nos sacan la chucha los pagos Oye oh, con los pagos ¿Tenía algo más que contigo? No, no, no. Ese era mi comentario más, de heteronormado, heteronormado de la semana, debo, debo Fíjate, decirlo. Fíjate, funé, güey. Tengo 20.000, 20 Sí, no, pero voy a tener que... matar. están atacando ahora en tu, en tu okay. canal que tanto cuidas <ríe> de YouTube. Sí, sí, sí. Voy a tener que bloquear. Bloquear, bloquear, bloquear. bloquear. ¿Ah? Yo, pues, Otra vez me cancelan. Ah, ese, ese, este es el, el signo de, los ah, es el sigla de las personas canceladas. Oye, bueno. Eh, ya, pues. eso, pasemos a la... ¿Qué película has visto que te haya sorprendido últimamente? Eh... Pero, pero que te haya gustado, tipo... Sí, vi Rock and Roll, de Guy Ritchie. Que igual no es la mejor de, de Guy Ritchie. Que ¿Sí? de Guy Ritchie es el director de Snatch. Ser de Diamante, que es muy conocida por Brad Pitt. Mm -hmm. Por este personaje. Eh, y... Y estaba muy bien. Estaba muy divertida. ¿Sí? Porque el estilo de Carriche, cachai, alcanza... Eh, creo que uno de las últimas, bueno, uno de las últimas, lo hizo como hace siete años atrás, pero una de las últimas que conserva como ese estilo. Y que claro, pues se desarrolló mejor en el Snatch que este, como la edición rápida. ¡Oh, qué estilo más el, bacán! Claro, como jugar con la velocidad, en la cámara neta, la cámara rápida, yo, igual, una canción buena. Yo vi mucha gente, de repente, con un estilo más pro que usaba esa wea. Igual es bacán. Es que este lo usa muy elegante, muy divertido. A mí me, es que es la forma de narrar. Hay, hay una escena en Snatch que ya que, que es, genial, que es genial. Cuando viajan, esa. Sí. Weón, esa weón. Es genial. Es, bueno. es genial. El loco, te voy a ir a ver, concha tu madre. Toma el pre-taxi. Sí, bueno. Más encima es un diseño de sonido. Pim, pum, pum, ping. ¿Cachai? Hay un weón de sonido ahí que, que armó muy bonito la weón. No se lo ve. Porque el loco como que respira, se tira una weá, sale al avión ¿cachai? y sí, termina sí, sí. con, un, con, una, con un, una especie de, de, de campana. ¡Ping! Right. Entonces es una weá que está muy bien y, y, y empieza con un insulto culiado así te voy a ver a ver madre", y termina con un insulto que es cuando ya se lo encuentra el tiro. <risa> te dije que debería haber pedazo de mierda y toda la weá. Entonces la escena está muy bien armada. ¿Snatch? ¿Snatch se trata de unos gitanos. es, un, es una, una película que se llama Coral. Que no hay un... Bueno, se puede ver un protagonista y todo, pero en realidad es la historia de 12 personajes por lo menos. Yo me acuerdo que son unos gitanos que hacen un trato con unos locos. Que bueno, era como la historia que más me acuerdo. Sí, y de, como que termina peleando Brad Pitt con un guay y saca la crista. Que tiene mucha imagen icónica sí. esta bola. El Brad Pitt volando en los cielos, ¿cachai? así como cuando le pegan. Hoy ¿cachaste que el Club de la Pelea está en el Instituto Nacional jugando al, al Club de la Pelea? ¿Hay cachas a Ah, que salió el culo del, del, sí, en, en, sí. Pero qué bolas es esa, güey? Pero me gustó mucho a mí eso. Yo lo considero muy muy violento, pero a mí me gusta, me gusta porque se organizaron de verdad como boxeo de verdad, cachai. Pero sacan las chuchos. Sí, pero, ¿Pero, cuál? Pero, pero no lo van a matar. O sea, no, no, no, no, o sea, no, no a la hora a la hora que se le salga un ojo a un loco, que no va a pasar? No. Pero o sea, claro, no no, no todo no, eh, a seguir así Pero el rollo es como que se organizaron para pelear de dos colegios distintos. Y ah, no solo colegios, uno, sino sí, los de colegios de Tengo después, entendido que el, el, el Instituto Nacional y el otro no me acuerdo cuál. ¿Ah? ¿Es después de clases? ¿En época de clases? ¿Cómo? No, ¿es después de clases? ¿o? Ah, en teoría, después de clases. En teoría, no sé, no sé porque también. el es que colegio lo han hecho miedo. Es que lo que pasa es que también el quemando. Instituto Nacional está en una época en que no sabéis si está de clase o no, y si está de clase, no deben estar haciendo muchas clases. Mm. Entonces, no, no yo por lo menos lo tengo muy nublado. Y tengo súper claro que los cabros chicos ahí están peleando, están súper zarpados y no están muy, no, muy, no están muy contentos con, con el concepto de prueba o rechazo. O sea, están, se lo están pasando por la raja un poco. ¿Están más radicales? Claro, la más radicales, radicales a... sí. claro, que, que, claro que es un, el cambio más profundo que la prueba o rechazo. Mm, no sé Cosa que yo me quedo un poquito en el sentido de que de que si le hubiéramos hecho caso al estallido social deberíamos haber sacado a todos los políticos y, y no a todos los a todos los partidos políticos y haber empezado con nuevos partidos políticos. Así de. Esta es la parte de Perro Roll, Sí, hay una, que es Sí, ya, pero que no sea muy rabioso. para que. Dale, no, dale. Vale, vale. No, dale, dale. Eh, pero dale con la historia, ah, para eh, ir ando. Hablando... Sí, sí, no, pero es que, claro, porque en el fondo, en el fondo hay, mucha gente que se sint... hay mucha gente que se sintió aliviada con el contrato de los, de los weones eh, y, y, y la convención y, y, y todo esto y hay otra gente que se sintió muy frustrada con eso que lo, lo vio como puta bueno, nos, nos quitaron la oportunidad de, de verdad razar con Piñera, arrasar con todo bueno, hubiera sido maravilloso ¿Por qué es tan icónico para, para esa gente? ¿Por qué, por qué Piñera? Yo sé que porque Piñera... Piñera? Porque Piñera era la representante de, de, del momento ¿cachai? y era como el buen más, más poderoso de Chile hasta ese instante económicamente, económicamente, eh, económicamente y políticamente digamos. y nada más también representaba muy bien en los 30 años culiados que habíamos que se estaban reclamando, ¿cachai? Y también cuenta mucho, mucho, mucho que el weón era un pesado culiado Que también esa weón porque pues, te lo veías en la tele y te da rabia, era un personaje que realmente te da rabia, ¿cachai? Por toda su historia trucha, porque mm. también sentís que el weón, el weón se hizo poderoso y se hizo millonario, así, pues, weón siendo un raconcha tu madre, ¿cachai? O sea, cagándose a los amigos, cagándose a este weón llamando por teléfono después de que ¿cachai? De que te vayas. Ese, ese tipo de articulaciones que de repente en el capitalismo de esa época era súper bien vista. Ah, un tiburón. Ja, ja. La mítica la mítica historia del Piñera con Claro. Que, que Piñera le robó la guarda del Mastercard. No, Mastercard. Transvan. Transvan. Claro, al claro, al Juan de Claro. Al Juan de... que después le puso la radio tío, eh, de Kioto. Al Kyotazo. El Kyotazo, ¿cachai? El ah, Ricardo claro de Megavisión. Él. Eh, el mito, el mito que yo siempre he escuchado, no sé si es real, en realidad, real, no, nunca lo he confirmado, pero el mito dice que Ricardo Claro lo mandó a Estados Unidos le pagó todo para que hiciera un estudio de los transbank de las tarjetas culiadas, para ver si podía traer el negocio. Piñera y los asesores volvieron y le dijeron, no, muy mal, venga, venga, venga. venca, cuando desistió y Piñera se tiró el troll. Por ahí va el, el bol. pero Y si, esa forma si de funcionar, funcionar ca es característica. Sí, si, sí, si te cacho. Yo, a mí me pasa que las redes sociales Facebook lo veo mucho en Facebook y igual me aburro un poco. Que hay dos conceptos que me gustaría que dejarlos claros porque la gente yo creo que se divierte un poco. Mm. Que por ejemplo, eh, yo ayer estaba escuchando a un loco que es Libertario, que se llama Damián no sé cuánto, ¿Sí? y, y invitaba a gente en vivo. Y como el loco no filtra, ¿cachai? Y es un programa, entonces hablaba a cualquier weón. Mm. Pero el loco trataba de hablar con gente de la prueba, ¿cachai? Para discutir y entonces eh, Y después se transformaron en unas peleas y me daba horrible. A mí lo que pasa es que, por ejemplo, en Facebook siempre dicen, estás como esas peleas, porque Yo creo que hay dos conceptos que la gente no tiene claro. Entonces, cuando vota, vota por otra wea. Primero, ah. cuando tú, el concepto, el concepto general de izquierda es la pérdida de la individualidad personal por el colectivo. Por lo claro. tanto, no podí, si votaste por Boric, no podéis estar no de acuerdo con la, con la abolición del ISAPRE. No Tenéis que estar apoyando mm -hmm. a la FONASA. Pero eh, es que, claro, esos, sí, eso Igual son, hay matices, siempre hay matices eh, para Pero eso es, eso es. Entonces, por ejemplo, eh, y cuando tú votas por un loco, o sea, estamos hablando de conceptos, no de, de, de estos hueones, porque eso es otra cosa que voy a hablar después. Y cuando tú votas por un hueón de derecha o el concepto de derecha, es la libertad de emprendimiento, la libertad personal, el, el último sí, concepto de retiro, no sé. el respeto por la vida del otro, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú votaste por Boris, ¿cachai?, entonces no podías estar en contra, ¿cachai?, de, de que, te, que se haga un sistema mixto o claro. que tu plata se vaya a un, a un pozo común, porque eso son. Sí, pues, de hecho, ¿Esos el, son. Eso, es lo que, eso es lo que proponían. Pues. Pero es que la gente no está de acuerdo, ¿cachai?, porque, eh, entonces, ¿por qué votas por Boris, po', Te ¿Has votado por Cas. Pero es que. Ya, no, ya, pero, pero, ya, pero, sí, pero, sí, pero sí. Estamos hablando de concepto. No estamos hablando del político. Ya, sí, sí, porque sí, body, body. sí, sí, pero lo que pasa es que aquí traspasa un poquito el bolón. Porque Cass es un personaje especial en la derecha, ¿cachai? Se, se, no, no quiero. No, me carga ocupar el concepto nazi y todo el bolón, pero es que tiene que ver con él. Entonces, es un, es un buen. Es un buen que traspasa. Sí, pero es la, que, la mierda, que, ¿cachai? Traspasa sí, la no mierda. No meter... es como. No, pero. No, pero es, es, no es como Sitchin, ¿cachai? O sea. Bueno, si gana, si es Boric y Sichel, y gana Sichel, puta la weá, es como Piñera, ya, ganó no, Piñera, puta la weá. Pero votar por Casper es votar literalmente por un weón nazi, con ideas pre, con pre ideas concebidas nazi y con un concepto súper brígido y súper flight de lo que es, como el, el, el, el no solo el capitalismo, sino la, la, la, las tradiciones que defienden, ¿sí? Ya, pero... Claro, sí, te entiendo, te entiendo no, porque, que Cas como representante de la derecha. Sí, o sea, por ejemplo. Sí, sí, pero, puede pero, ser te, Cass, hablo, te, pero, pero te hablo, te pero, pero, hablo pero, de. Claro, pero te hablo de Cass, como que es un buen especial en, en pero es que 30 años de política mí, chilena. Sí, pero ¿Okay? es que a mí, por ejemplo, igual el lado que tú tenías, por ejemplo, a Cass, para mí me pasa con Boric. Es que no es lo mismo. No, pero es que a mí. Es que no a mí lo, sí, sí, sí. Yo, es que yo te puedo entender. Es pero pero que pero. Es Es que para mí, Boric y todo ese grupo de locos, para mí, golpistas, ¿cachai? Uy, no, pero ahí te fui. No, pero. Ya, de, de, ya, ya, termina la historia, pero es que no, golpista no. es muy fuerte y ya, ya, es muy ya, ya. grande. Sí, pero es que sí. lo, para mí son. Es es ¿Pero que, por qué golpista? ¿no? Ya. En, en, en, ya, ¿Te, vale, te la bajar vale. deja, ahí. No. Sí, no, dale, dale. Mario Bruno, nomás, te la dejo no. ahí. Dale, <risa> dale. dale. Entonces, pero. Eh, es, que no, no, mamá, es que no me quiero meter en esos lados. Primero el concepto, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si tú votas por. Entonces, todas las ideas que son comunitarias, si tú votas por alguien de izquierda, yo no voy a meter el nombre de gastón porque no, no quiero el número de ese tío, ya. Entonces. Eh, Tenéis que estar de acuerdo con eso, porque vos eso es lo que tú votaste. Pero ¿cuál claro. es el problema? Que yo creo que hay mucha gente, y a mí me pasa, ¿cachai? Que por ejemplo, eh, cuando o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, no cacha ni siquiera cuáles son las diferencias izquierda y derecha. Y las peleas, sí. las peleas ¿cachai? En, en, en, de hecho, no sé si hay estudios, pero hay como una hueá que se sabe que tú te entres en, en una pelea, en un hilo, ¿cachai? De, en una discusión te demoráis como tres comentarios y llegáis a nazi o comunista, culiados no, claro. no sé si es un estudio pero es como sí, es sí, muy sí. rápido llegar a esos conceptos sí, sí, rápidos sí, porque es, los locos se calientan ahora eh, lo, el, voy a ir como al rollo del concepto político a mí yo personalmente extraño mucho a Macari me gusta mucho ese juego porque sabéis qué pasa con Macari? el que loco dijo no. sabéis qué? para que gane la prueba Boris se tiene que tirar un bono, se tiene que tirar cualquier wea, y ahí... Ah, ah el Macari, ahí. sorry, te lo, te lo confundí con el otro argentino culiado. el... ¿Mille? El Milei. No, sí, no, no, sí no, Macari, Macari. Macari sí, no, Macari, Macari. Sí, Macari, Macari también. Sí, Macari, sí, Macari, Macari dijo, también. Eh, sí, sí, sí. Y de hecho, yo igual como que lo extraño mucho en, la, en, la, en, la, en los podcasts que estaba, porque ya. la idea... La idea es que Dan era como el callo, weón. Sí, no, son, sí. Era, es como son, eh, Weón, son políticos. Sí. Si tú pensás que ese weón te va a arreglar la vida, okay. ¿cachai? Es, es como, weón, no hay cachado nada de que soy pendejo, no hay visto noticias, okay. no hay cachado. ¿Cómo son? ¿Cachai? Sí, bien, okay. Entonces, sí. por ejemplo, cuando pasa, mira, a amigo, con todo el rollo que pasó, ¿cachai? Con la cuestión de la esta, pedirle al... Bueno, yo esto igual lo he hablado varias veces, ¿cachai? Pero para mí el concepto de político, weón, ellos son, ellos, para ellos es un trabajo esa weá, la weá es mantenerse en esa wea, ¿cachai? Yo uh -huh. el otro día estaba escuchando un comentario que el político tiene dos misiones: llegar al poder y mantenerse al poder. Claro. ¿Cómo hacerlo? Ahí el loco lo va a ver. Claro. ¿cachai? Pero es el concepto del poder, pero, pero claro, por ahí eh, hay un bolón que claro, a través de qué promesa o a través de qué ideología. Fondo, claro, yo Apaño también esa idea, creer que una constitución te haga cambiar la vida un poquito, pero te establece un marco, te establece la regla del juego. es el balón. ¿Qué estamos jugando? ¿Básquetbol, fútbol? Esto, estas son las reglas. Tú, tú, tú, tú, tú. Entonces tú decís, ah, estas reglas es culiadas, weón, me mierda, no. Mira, yo no... Quizás este tema va a ser más como discutido, pero yo descargué la constitución del... Porque igual hay chapas. Independiente de que te guste o no, igual hay chapas. Por ejemplo, ¿A qué te refieres? chapas? Sí, porque cuando Sí, con, chapa? Cuando empecé con, con, chapa, con chapa, la hueá sí, la... Porque yo sabía de lo que va No, no, No, Era no, no, que... no, no. La constitución no, no, no, del no, no, 1980... No, no, no. Eh, ¿A qué te referís con chapas? Que no sé lo que es el concepto chapa? Eh, chapas. es cuando, por ejemplo, eh, por ejemplo las, las peleas que han habido ahora es como eh, la constitución de Pinochet. La constitución de este, la constitución de los cuatro generales y ¿Como un cliché? No, no, cliché. Para mí son. Eh, es que yo sé que yo, para ti es como es, es así, pero para mí es como la bandera de lucha para que no se apruebe esa weá. Para que no gane el rechazo y gane la prueba. Ya. Pero, bueno. ¿cuál es la weá? Que, por ejemplo, en las constituciones del. Estaba mirando. No, tampoco me la leí entera. Porque tampoco tengo mucho tiempo. Sí, no, sí, sí. Me hubiera gustado hacer ese trabajo, pero, por ejemplo, las del 25 y las 30, que son más cercanas. Ajá. tienen conceptos ¿cachai? Que, que por ejemplo le discuten mucho a estas que son por ejemplo la agua de ciudadanía, el concepto de libertad conceptos de por ejemplo de eh, propiedad concepto de qué es lo que es ser, eh, la traición a la patria, claro. entonces por ejemplo cuando dice la constitución de Pinochet probablemente yo, o sea cuando yo, yo esta guay la, la saqué porque un loco dijo las constituciones no se arman no se arman solas ¿Cachai? es todo el contexto. No, no, no, se arman para atrás. ¿cachai? Las no. constituciones se van armando, ¿cachai? De lo que. Por ejemplo, en ciertas etapas de las constituciones hay mucho está muy marcado el concepto de traición a la patria. Ah, pero Sobre es que, todo las más antiguas. Es que, es que sí por, por ejemplo, cuando, sí, pues, en épocas de revoluciones, ¿cachai? A eso, a eso, a eso voy claro. Era Entonces, muy importante esa weá. Sí, de atención, pues, ¿cachai? La por ejemplo, el concepto de secuestro en este tiene que ver por la época de los años 80, ¿cachai? Ah. Que están, porque por un concepto de secuestro te son como 10 años, 12 años que te tiran por porque sí. claro, porque como fue tan marcada esa weá en una época, ¿cachai? Claro. Pasa esa cuestión. Estoy por eso que no, no quería ponerle nombre a lo que te sí, quería decir pues, porque sino, acá, no si no no íbamos razón. a meter en peos que caché que íbamos a discutir y no a nada. No. Okay. Y eso es mi cierre de, de, de, de Teo Rolls. Sí sí. No se oh, cogió que... no quiso discutir. No sí, <risas> sí no sí te cacho. Pero el rollo es el rollo es que las la, la constituciones de, la, de la, la antigua igual están muy desconstitucionalizadas porque incluso fueron antes de la segunda guerra mundial. Y la Segunda Guerra Mundial cambió todos los conceptos. Pero el concepto de derechos humanos, espérate tú, yo necesito. Ese concepto existe antes, de, antes de, de la creación de la ONU. ¿Cachai? No sé si existe. ¿Ya? O sea, el, el, el, el, los nazis y Hitler dejaron tanta la pata política y criminalmente que hubo que reconfigurar así el mundo así muy brillo y en pero ese sentido hay, las constituciones hay, después pero no tratan estamos, otros temas sí, pero y, no, porque tampoco, el mundo es distinto pero tampoco están tan son tan tan a, a lo que me va a decir que por ejemplo las mm. constituciones generalmente primero son los derechos los sí, derechos derechos y deberes de los de las personas y después claro, se ven no sí, sí, sí, sí. y después se viene en, en la articulación de lo que es el senado el sistema de justicia el sistema presidencial es esa siempre pero a claro te sí, pero la pero ahora con propiedad, pero igual, que yo lo, lo primero que, porque igual le veía un objeto rápido, ¿cachai? entonces me di cuenta que tampoco estaba tan así como en piedra la weá, así como parecido oh, la weá arcaica y que estaba, como que no estaba nada que ver, no había muchas weá que eran como, como lo de los de los 80, no. que andan, andan Andás con la idea más o menos parecida. Sí, pues. o sea, que tampoco es tan. Pero claro, Pero igual, por ejemplo, es que te marcan bolas. Por ejemplo, el concepto de ahora, que, que es una pura palabra, que es el bolón eh, Chile, Estado Social. Ah, no, eh, Chile. beneficiario y con la Exactamente. Ese puro concepto te, te cambia el marco. Te sí, cambia pues, ¿no? completamente el marco. Entonces, claro, de todas maneras... subsidiario y benefactor sucede, Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, por esas cosas es que uno elige uno o elige el otro. Y está súper válido. Si no, yo no tengo problemas con esa web O sea, de hecho, yo tengo, tengo personalmente, tengo más, tuve más problemas con Boris cast ¿Cachai? Ahora, si tú votas rechazo, o la otra persona tengo, vota rechazo, yo no voy a, no te juzgo y no te voy a decir no, pero Nazi, culia, de wea". no dale rechazo. Pues. Incluso, incluso tu, tu argumento puede ser que con el rechazo gano más plata con esta constitución yo gano más plata, con la otra constitución no ganaría tanta plata. Bueno, y te, lo, y te, lo, y te la consejo y te la sí, doy, porque... ¿cachai? pero mi, mi bolón, mi bolón anterior es que con Cast personalmente es que es ese que yo no bolón veo, no, arrastrado a un rollo arrastrar un bolón. No, por ¿cachai? eso que no me quería meter con no quería poner y A eso voy, a eso voy, por eso te decía comparar a Cass y, a, y comparar a Boris, los odios son distintos, ¿cachai? porque Boris, quiera o no, al, queráis o no puede ser un penca culeado, un caro chico todo, pero ya a lo más es que Avalar, avalar, eh, avalar a Pinochet como cast o avalar a no sé a la Unión Soviética, que no lo hizo Boric, son saltos de, de, de, de distancia, ¿cachai? Sí, pero es que yo hay cosas que por ejemplo a ver, yo, yo trabajaba con un loco gay acá. Dos locos gay. El Carlito y otro loco que no voy a mencionar ya. Entonces, Carlito, a ver, un homosexual no puede votar por la izquierda. Aunque los locos, aunque las la izquierdas más, no. la izquierda más extremas, no, puedan tomar banderas... No, no, no, pero es que... La, la, la, la, no, pues, no sé. De hecho, es que ahí, ahí tenemos que aclarar, porque, por ejemplo, la última, el último bolón y, y revolución homosexual y gay ha sido de bandera izquierda, ¿cachai? O sea, el, el 8M... Eh, to, todo el movimiento gay ha sido, sí, por la, por sí, la ha sido abandonado por la sea, izquierda, no, no es original de la izquierda. Yo te acepto sí, que, po, que, que sí, lo agarraron. Lo, lo lo los locos se trataron de colgar ahí. No, pero es que no es que se trataron de colgar. Se, orgánicamente mm. sucedió. No es que un día los gays y los de izquierda se juntaron y sí, dijeron: hay, hay, hay otro, Orgánicamente hay otro, ya, pero, sucedió es, en Chile, porque, porque en Chile eh, digamos, eh, eh, los gays y, y todos los sectores chiquititos fueron discriminados por la dictadura. Es que yo, como fuera gay, no votaría. ¿Por qué? actual está más ligada, o por lo menos la derecha que se conoce ahora yeah. está más ligada, por ejemplo, a la iglesia. Uh -huh. Ya sacan los sí. muchos. Sí, sí, sí, sí. Por dale, lo tanto, dale, dale, la iglesia sí, no acepta a los homosexuales. Sí, porque pues, claro, no, claro. o sea, ahora lo acepta, pero por una hueá de claro. que se quieren actualizar y ya era ya la weá. Pero, eh, pero también, por ejemplo, algunas, algunos ideas cachai de izquierda tampoco son ideas que o sea hay algunos movimientos que igual son medio han sido medio homofóbicos y se han mandado unas cagaditas más o menos De izquierda? Sí, pues. Puta, bueno. además, más? además que pero... yo por ejemplo, si fuera gay no iría a votar. O sea, es que es que lo que pasa es que entonces te define ser un o sea, no, no, a esa no, persona no, le definiría ser homosexual. Es que lo loco, loco me decía, yo okay. no voy a votar por CAS porque CAS bla bla bla ya. Te entiendo, pero si vaya a votar por un por un de izquierda como por ejemplo, Carlito no votaba por. O sea, sí, quizás no se podía familiarizar con la derecha, cachay, actual, sí. pero era un que Claramente tenía no a votar por un, un loco de izquierda por todo lo que sabía y todo lo, todas las. Como, ah, por pero. Por, que porque por, porque bueno. es de Venezuela también, Sí, pero también. Sí, el, sí, el, ese de ca, ca, pero sí, pero también el loco Cachaca, que, por ejemplo, igual hay algunos personajes, cachai relacionados con la izquierda que han sido medio Chaca. Sí, sí, pero. Sí, obvio, lo que... pero. pero lo que pasa... Ah, no, termina Entonces, eh, o sea, no sé si ir a votar, cachay, no, Tampoco es. Eh, las cosas están más actualizadas y, y, y nadie se puede como arrastrar el poncho tan tan tan para atrás pero igual hay que cosas que tenéis que tener en cuenta ¿Cachai? pero volviendo al rollo que quiero hacer, hay mucha por ejemplo hay mucha gente que yo me he notado que va a votar rechazo porque eh, por la weá de la propiedad nah. y es como la weá. hay eh, mucha gente que está como enrollada es, por esa pero, Entonces, pero la propiedad cuál es la que le van a quitar la casa es que eso, eso voy yo no, no, no, es que, no, Mira, no sé yo no me sé es, ese, es. no ese rollo No me voy a meter en ese bolón, Pero lo que voy es que Es que no es, pues, ¿sí, es el bolón sí, pero, pero el rollo es que Es por ese motivo Ya, sí sé Sí sé sí, Pero pero entonces Entonces, si es por ese motivo Entonces estamos concordando De que finalmente Van a votar rechazo Por una mentira O por una eh, una, una mala interpretación De la ley Porque si, si tu concepto Es voy a votar rechazo Porque me van a quitar mi casa O porque se la van a dar A los mapuches Entonces, amigo Usted está votando rechazo Por, por, por tonto ¿Entiendes? Porque, porque eso no va a ser así Yo no diría yo no por tanto, pero yo siento que Es, que es, es tonto, lo que pasa hay, es que no hay, coca, hay interpretación Si lo que, que pasa eh, no hay interpretación O sea, no te van a quitar la casa El mapuche no va a... No, no, sí, eso pero, no va pero a pasar es que, A lo que voy yo a lo que voy yo es que eh, Noto que Noto que la gente se queda en general en ambos lados, sí. por lo encimita. Ah, sí, sí. ¿Cachai? No, a, a, a, incluso, incluso hay gente que yo también vota la prueba y vota por las mismas razones que yo. también Hay gente que yo sé que también es por... Más, pues y, acá, sí, no, la casa. No sí, es porque está de moda, no sé qué, está volada y tira, pues, sí, sí, sí, sí, también. Entonces, estoy de acuerdo. Eso es lo que voy yo, que el, el, la, hay discusiones, hay gente igual se ha leído la weá, pero hay, yo he notado que las discusiones son siempre por encimita y hay cosas y conceptos es que la gente de repente lo repica o de repente cuando te tiro la weá y te la cuestión, pero son, yo sé que tú igual, ¿cachai? Más, pero tampoco te dieron una weá por encimita. Pero no, está por muy encima la weá. Entonces, yo siento que esa weá, como que la gente no tiene muy, muy, muy claro la weá. Entonces, claro. por ejemplo, si tú votaste, por ejemplo, por una persona de izquierda, tenés que tener claro que o sea, si votaste por Boric o votaste por un, por un, por un personaje X mm. y va a pasar lo de la prueba, entonces, ¿de qué te quejas si, te, si tus fondos previsionales por ejemplo, que es como uno de los temas, claro. se van a hacer comunes? Pues si tú votaste es por eso. Po, bueno. Ya. Pero ¿por qué estás pensando que esa persona se va a quejar? Porque lo están haciendo, po, bueno. algunas personas. Po. Otras personas lo tienen súper claro que Las así no. es, porque hay, había personas incluso que estaban pidiendo que se volviera el sistema de reparto, ¿cachai? También, yo, personalmente, tampoco... tampoco A mí me, me carga esa bola así como... La FP es malo. Todo malo, entonces que se muera... Entonces lo Puta, no. Mi problema con la FP era que era un sistema culiao que, que te lo metieron por el culo así y no tenía otros otra forma de hacerlo, ¿cachai? Si hubiera otro sistema donde yo pudiera optar, Incluso hasta vería las posibilidades y hasta optaría por la FP. No lo sé, porque como no he visto las matemáticas, ¿cachai? Pero es el agua que te lo obligue, que te obliguen, ¿cachai? No entonces eso, entiendo. entonces tampoco, yo personalmente no estoy en como que se acabe la FP, que se acabe toda la web. No, pues, pero que tenés la alternativa. Yo, mi, mi rollo con lo que te quería dejar claro ya. es como que, se, que hay cosas que son la gente de repente ha visto discusiones muy por encimita. Sí, que está muy mala la discusión. Yo, yo también sí. ha ido está no, muy bajito. Sí, muy como bajito, que no, muy no, no sí, Pero no. sabéis qué me pasa también, que está muy bajito, porque los guanes bueno que están arriba están muy bajitos. Y aquí podemos tener diferencia, ¿eh? Pero es que para mí personalmente, desde el primer día de la convención, los locos de la derecha, hay un grupo de 30 locos que fue a. A boicotear la OEA. evidentemente y que su objetivo o sea, era boicotear sí, la weá o... y que ese boicoteo es, es lo que nos llega ahora pero ¿cachai? Sí, esa confusión de la propiedad la confusión de la herencia de la afp la weá de, de... O sea, salió un preso diciéndole que ahora le da más beneficio a, a o sea, que esta weá le va a dar más beneficio a los a los, a, a, a los, a los flightes o sea a los weas que están en la cárcel y toda esa discusión es un manto de dudas. Hay cuestiones que te pueden gustar o no y que está bien, como el Estado subsidiario o el Estado social, y está súper bien. Pero en la mayoría de las weas están manchadas de, de, de discusiones súper básicas. Y me parece, mm. según mi colón, de aquí lo podemos discutir, pero que me parece que es una estrategia de la derecha desde siempre, ¿cachai? Incluso antes, hasta, hasta esta volada, que siempre ocuparon esa volada en el 73, ¿cachai? La misma, ¿verdad? Así como distorsionar todo y la weaya, y la y la, Pero y todo. Yo ahí yo me, diría, me diría como el tema político. Eso es, todo, ese, todo ese juego todo ese juego tiene un juego político. Te pelearse los charchazos mm. entre medios, la desinformación, mm. ¿cachai? Sí. Puta, ¿hasta qué punto? No, pero, ¿Hasta qué punto? Porque, porque no, por ejemplo. No, pero mira. yo digo, en general. Es un juego, toda esta weá de por ejemplo, ya independiente que sea a la derecha, sea la izquierda, ¿cachai? Pues es un juego, ¿cachai? Que los locos te van a decir, weón, sabes que, o sea, un, un, una parte va, va a chachetear como pueda la otra, la otra va claro. a chachetear, cachai, ya, y van, a, sí, y van pero, a tratar de boicotear la weá, no, pero, pero, ahí está ahí igualando. Y ya, es, ¿cómo que no? Porque yo creo que estas, estas, estas voladas de ahora entran fuera de un espectro político. Entran directamente en cagarte. No hay un, por eso te, por eso la, la, la por eso el nivel está tan bajo. Porque ya no hay una, no, no, no estamos enfrentando ideas, sino que estamos, ah, tú de alguna manera me tiráis un, un argumento culiado, entonces yo voy a averiguar de ti. Ah, tu hermano, tu hermano culiado se droga, jajaja, ja, ja, tu hermano se droga, concha de tu madre, ja, ja. Pero, Y ahí se baja la discusión, sí, culiado es, es que entonces eh. es personalmente, yo creo que eso es lo que está pasando, que, que en realidad es la, es la estrategia que ocupó la derecha desde el primer minuto de hacerte cagar la hora. Y a mí lo que me extraña, mira, es que a mí esta weá esta, bueno, me, me sorprende y me extraña. Es que la derecha tiene un argumento que es imbatible en todos lados. Y es que los 30 años de la, de, de la concertación y de los 30 años culiados de esta constitución nos dio mucha plata. Nos dio unas cantidades de plata que no la teníamos imaginada. A lo mejor estuvo mal repartida, ya puede ser. Pero mira la cantidad de plata, mira, mira, mira, mira. Y ese argumento no lo han ocupado. No sé por qué, a lo mejor no se le ocurre. No, o... yo, creo, yo creo que. Pero, pero es, es que el sistema económico un, es muy brígido. Yo tengo sí. una, un, una reflexión sobre eso. Yo creo que <coughs> me voy a equivocar, pero sí. yo siento que cómo expresan la idea o expresaba la idea, ¿cachai? siempre era con números, una cosa totalmente abstracto para todos. Claro. Es como sabéis que nosotros ganamos tanta plata y se bajó la pobreza, tantos claro. números. Y, y la izquierda no ocupa el dato ocupa por ejemplo la emocionalidad por qué hemos sido no sé qué sí. sí, entonces sí, tiene sí. que ver de cómo, cómo tú eh, ah, cómo han enfrentado la, lo que quieren decir eh, cómo han comunicado la idea claro. yo creo que ahí ha sido por ejemplo como lo que tú decís ¿cachai? que yo estoy totalmente de acuerdo que que, que que de hecho están la eh, yo he visto que las ya están usando la emocionalidad caché, para poder llegar mucho más rápido que es como ah, sí, un medio muy efectivo en general para comunicar el, cosas sí, pero le ha salido horrible porque, no sé si viste el spot no, no, no, no pero salió un spot ahora muy muy polémico de la derecha del rechazo que un travesti era un loco que era un travesti que votaba el rechazo por amor y que el weón en medio de la balada del rechazo y el apruebo y esta balada empieza a contar como su historia que él era prostituto y que había un cliente y el cliente le disparó por la espalda y este weón eh, no lo denunció porque por eso está muy amado. no lo denunció, ¿por qué? por amor entonces yo te disparo en la espalda y, yo, y tú no me denuncias ahí ¿por qué? porque me gusta empezar las cosas con amor entonces, ¿me entendís que...? El, <risa> ya. Y eso, y ahí va hoy con el... Porque, porque el, el concepto del rechazo es rechazo por, con amor. Rechazo por una... Por hacer, quiero hacer una constitución con amor. Ese es el concepto central que está haciendo el rechazo. Y dentro de este concepto, ocuparon a este personaje. Entonces, me Se dispararon me como a las patas... A eso voy, <risa> a, eso voy. Sí, a eso voy, porque no saben ocupar la emocionalidad. La han tratado de ocupar, pero, pero se caen en este juego... La película de Leñor. ¿cómo se llama este actor? El locos. García Gael. Y que venga en su patineta. Y haga su. su <risa> para sí. enganchar y salir de la. Oh, Cristian de la Fuente? Que actúe Cristian de la Fuente. En una patineta. <risa> <risa> como, un, como un loco de 20 años. ¿Tuviste, no? La película. Sí, sí, ya. está bien. Podría, no, podría, no está. podría venir García o, en su efecto, la versión latina, chilena, podría ser eh, Cristian Beji, de la Fuente. Sí, México Ah, sí, quizás. No, eh, ¿cómo, el, el amigo, ¿cómo se llama? El, otro, el, Valenzuela. el Valenzuela. Pero vale, sí. Valenzuela. Como el mejor amigo. Como el mejor amigo. Entonces viene una patineta y viene como a ayudar a hacer un spot mejor. Sí, y, y ganamos gracias a él. Gracias a él, él libera a Chile. Gracias, Gabriel García. Oye, retomemos Snatch. Sí, a esta altura ya. Oh, puta la Se nos fue. No grabamos. No, no, no, está todo grabando, así es la. Chuchan, se nos fue. No, pero puedo hacer algo ahí. ¿eh? Ahí, y ahí gasta mucho menos. Ya. Yeah. Ahí vamos viendo. Ya, yeah, pero metámonos en el Snatch y Dale con el Snatch Sí, ya cerramos yeah. con el... uh, <risa> Se, se llega toda el el el... la web. De... Yeah. de hecho, en un momento, al medio de la, de la discusión, estaba pensando, de repente, o viemos. Todavía sigamos conversando. Yeah. Eh, Spider-Man, vi. Pero tenía una duda que te la quería preguntar. Estaba viendo Spider-Man, donde sale este personaje, el Miles. Spider-Man Into the Universe. Sí. La de dibujo no. animado. Exacto. ¿sabéis sí. que ¿sabes qué? Ese personaje en el cómic había salido hace rato. Sí, pero también con arma polémica. Porque ya. era negro. Sí, o por, lo que, sí, sí. sí pero sabéis que Yo siento que la película es como la mejor forma de mostrar un personaje. Podría ser desarrollo de personajes que ¿no? Porque lo vendieron súper bien. Me dieron Increíble. hasta ganas de leer el cómics. De más. Ah, sí, pues te, ah, introdujeron a Mike Morales al mundo audiovisual. Súper Su, sí. bien. ¿Cachai? Es como que me dieron... Y de hecho, como que es como... Mataron al Spider-Man. Ah. Este loco va a ser el nuevo Spider-Man. Y tienen un rollo con el tío. ¿Cachai? Que el tío era un loco malo. El papá odiaba a Spider-Man. Sí. Y me dieron el personaje. Y me dieron hasta como ganas de leer el cómic. Diciendo que es la misma hueá que Spider-Man normal. Pero en versión pero en, morena. en versión morena, claro. Entonces... Y, la, y como que desarrollé. es como muy bacán como contaron la historia, claro. porque quedaste, tomaron quedaste, todos quedaste, los cómics. ¿Qué? Con los cuarenta minutos que he hecho, no No, no, no, no. No, pero es que está muy bien porque eh, agarran eh, muchos universos de Spider-Man, que eso es lo que está haciendo esta, la del multiverso claro, no, no, no. y todo. ¿Cachai? aunaron Aunaron así como de los cómics japoneses, claro, del cine sí, noir, ah, de todo, es como que lo, y lo meten en una juguera y, y, nos, van, y nos van entregando carne. Pero quedó bien, yo, Pero, que yo quedó siento bien. que quedó bien. Y el, y el personaje chino, cachai, que era una cabra chica con el robot, estaba bastante bueno, porque era como, no, era, no sé, no conozco la historia de la cabra sí, chica. Po. ¿Son todos cómics reales? Sí, me son imagino. Todos, sí, sí po, todos, la, la Jean no sé cuánto, yo la he visto en cómics, el sí. loco también lo había visto. De hecho, quería hacer como dos referencias al cómic. que es eh, Hay una parte que, en del Hombre Araña que es súper buena que se llama el súper es como el Super Hombre Araña. Una hueá así. ¿Ya? O el Super, no sé. Porque a Marvel le dio por una hueá de trabajar concepto super. Tal Super Iron Man que va a salir con Tom Cruise. ¿Ya? Y son como... Yo creo que le fue tan bien que... Bueno, sí. Sí. Como 10, 20 cómics. Que, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rollo? Que Spider-Man va a ver a Octopus que se estaba muriendo y Octopus lo que hace es como que ...transfiere los cerebros, no sé cómo, la alma, no sé cómo... Yeah. ...y Spider-Man termina muriendo en el cuerpo de Octopus ...y Octopus es el hombre araña... ...y puta, se hace un hombre araña muy agresivo, ¿cachai? ...como lo que pasó con Batman cuando se le rompió la, sí, la sí, espalda... Sí, sí. Sí, sí. ...entonces es como igual un guadón que tú querís ver, ¿cachai? ...un Batman agresivo, un hombre súpermente inteligente... ...creó una empresa y se está tenía una polola que era una enana, ¿cachai? Toda la cuestión. ...y son súper buenos los cómics... Y en el retorno de Spider-Man eh, hay como un, un, un, un, me costó mucho leer ese cómic porque hacen como que el, el, no recuerdo bien cómo fue el enganche, pero se cruza con este cómic. Yo así conocía yeah. este, o sea, yo sabía del loco, de del el Miles, Miles, Morales. Miles, Miles, claro. Miles Morales, pero ahí lo enganchan porque se encuentran como en dos universos que lo hacen, no sé cómo, hace, cómo enganchar, me puedo llevar, como de la muerte a llegar a otra dimensión y estar como conectado. Dale. Era un muy raro el agua, pero ese, ese, ese cómic pueden bueno, ser como 20 cómics, muy bueno. Muy, muy, muy. Claro, y ahora agarran esas voladas y, y las tocan. Bueno, el, el próximo, porque están haciendo las dos ahora ya. ¿De? De Spider-Man Into the Mario Universe. Man Ay, de Mike Morales. Bueno, ya, bueno. El, rollo, el rollo es que y desaparece, claro, y tira tirar, rayos. Y desaparece y tira rayos, porque le dan esos poderes, como todos los Spiderman El volón es que la 1 es los personajes del multiverso yendo al universo de Miles Morales. Sí. Y ahora, la es segunda... Como claro, y la segunda es Miles Morales viajando en los distintos universos. Entonces, el buen va a pasar por voladas de témpera, o sea, acuarela, ¿Cachai? Sí, pues estilo de dibujo huevas 3D, huevas... No, no sé, hay un, hay un tráiler que está maravilloso, el hueón viajando por un par de universos y, lo, y, y cada universo cambia de trazo, culiado, porque ah, bueno. una de las huevas maravillosas, hermosas de la película, culiado, es el, el dibujo, po, Sí, el este es hermoso sí, en sí. todos lados, cachá, De repente agarra unas texturas de la hoja de cómic, como de la imprenta antigua, de repente le, le, le dan unas huevas como un poquito 3D, de repente eh, eh, tiene elementos de cómic. Como sí, el puff, el esas sí. weas que están aplicadas, muy, sí, muy, muy bien. Hecha, bueno, sí, muy bien hecha, güey que de verdad es una película que se nota como un amor culiado que le tenían los directores. hacia todos los detalles del cómic. Gente. Que que Gente que cachaba y que no solo cachaba, sino que está enamorada de los cómics, que Se nota, bueno, Se nota la nota, a, mucho, se cachaba, nota. Que, se nota mucho. Oye, ¿cachaste que cancelaron Batgirl? Sí, de hecho está muy brígida esa historia porque, porque se echaron 70 millones de dólares al toque Creo que era, creo que era más peligroso hacer, hacer la película el, sí. Casi no, no, no, sí, cancelaron casi varias hecho. pues? Sí, porque HBO está en una crisis el streaming está en una crisis ¿Sí? de, de la pandemia, sí, pues HBO lo compró Discovery o, o ¿Lo, lo van a funcionar sí, va a cambiar la plataforma pronto Yo creo que o sea, a lo mejor le pasó o sea, lo, por lo que tú me contáis me contás ¿eh? pero a lo mejor le pasó lo que le pasó a todos los negocios la pandemia, la pandemia, la pandemia gachai, los tiró para arriba y ahora como la pandemia ya nadie está viendo streaming, está viendo para la casa, ¿cachai? Sí. Creo que Netflix ha perdido carete suscriptores. Es que ¿no? también, también eh, los lo locos de la pandemia, o sea los locos del de streaming, creo que no han podido luchar contra la piratería. ¿De verdad? Sí, no, porque una vez que sacan la guada por streaming, ya sí. el stream, si tú sacas la guada por cine, las películas por cine, yo no, no puedo. Hacer no puedo, o sea, la misma calidad. Claro, no la puedo, puedo poner por internet. ¿cachai? En cambio, si yo la pongo por streaming, al otro día la tengo en internet. Pues, al otro día, A los 30 segundos la tengo en internet. Entonces parece que no, no podían luchar con eso. ¿cachai? Yo pago por Disney, pero también ahí está Huevana y la bajo ahí y la veo ahí. Sí. ¿cachai? No hay diferencia. Sí. no hay diferencia Entonces por ahí les pasó. Y además que todo, yo creo yo lo, que, lo que creo que pasó es que llegó la pandemia, cambió el mundo así. Mm. Dos meses de una manera muy rápida, los locos se empezaron a adaptar a esos cambios, pero todo fue tan rápido que, claro, pues el cambio tampoco iba a ser permanente, iba a estar mucho. Sí, experimentado. Hay, hay, hay un rollo ahí que, por ejemplo, el streaming venían como en la nueva wea, y de hecho Disney tuvo el problema de con la viuda negra, mm. que la loca no contaba con que aunque iban a hacer la, tirar la película, no se sé, eh, podía tirar por sí. Exactamente. Cine, lo, ganó lo mucha plata por streaming, la loca mm. tuvieron que hacerle como un ajuste de contrato y okay. después. ¿Cacharon que la weá.? ¿Sabéis que yo, yo con las redes que estaba metido di dijeron como que el mundo se adelantó 10 años. Y como que todo era como que ya adherir y la weá. Y después como. Como que nos fuimos para adelante, y después como para atrás, pues weón. Sí, pues porque no. Porque la, finalmente la gente igual va a ir al cine, caché. Sí, pues porque y... te vaya adaptando muy. muy la pomada finalmente fue una mentira, una una, una, una weá que no fue, po. Claro. fenómeno de la de la del, de internet de la de hubo un momento en el 2000 2002 cuando recién empezó internet en que algunas empresas culiadas yahoo esta otra hueá empezaron ah, a darle ya la crisis y, del punto com el, la crisis del punto com lo mismo lo mismo puf, invertir mucha hueá y de repente eran empresas gigantes en silicon valley y toda la cuestión y de un día para el otro cagaron un poquito parecido, porque como que llegó la tecnología, empezaron a poner una hueá, pero después orgánicamente la misma gente, la misma cultura va diciendo que sí, que no, que funciona, que no funciona. Y como que ahí viene el bajón, yo creo, ¿cachai? Ahora, sí, claro como que trataron de pasar todo a, a streaming al tiro y vieron como la solución a esa weá, pero es que claro, pues nos están contando con que la gente igual quiere salir al cine, pues, al cine. Bueno, de hecho de hecho, hay un fenómeno que está pasando ahora que nadie lo entiende, ni siquiera Tom Cruise. Ni siquiera Don Cruz. <risa> ¿Por qué Don Cruz tiene que entender el fenómeno? ¿Por qué le tiene a la batería? ¿Cómo que hasta que.? Ahí. Ah, ya, dale. ¿Y siquiera Don Cruz, que el hombre ver, más. Ya, ya, ya. el ser humano más ser humano del, del un... ¿De todos los seres humanos? Sí, o sea? no, no, no, no. Es que se. se, eh, se estrenó eh, Top Gun 2 de ¿Ya? Y nadie, nadie tiene, sabe muy bien por qué, eh, está, llegó ahora creo que esta sexta película más taquillera de todos los tiempos de la historia. ¿Cachai? Los locos gastaron 100 millones en hacer la película, se estaban esperando... Van como en 600, bueno. Bueno, no, se están esperando 300. están esperando ellos 300, triplicarla. Y van en 1.100 millones. Sí, bueno, sí, si están en la sexta Topo película... Canales. Tom Cruise debe ser el igual más millonario. Puta, sí. Po. Y es la, es la película más taquillera de Tom Cruise. Cuando el Tom Cruise está más viejo y haciendo las películas más malas. Y, y, y, y una película de Tom, de Top Gun, que Top Gun tampoco... Si bien estaba siendo recordada, pero nadie estaba pidiendo una segunda parte de Top Gun. Entonces tiene que ver con que justo volvió toda la gente al cine, justo en ese fin de semana. Eh, con que no se están otras, otras películas a lo mejor no se arriesgaron para tirar no sé hay un montón de olas que no te qué? sabría explicar Yo, pero sabes qué? te digo una cosa charla. como que estoy reflexionando rápidamente con lo que como lo que hemos conversado y sabes qué? pienso que eh, nadie se esperaba lo que pasó con, con, con, con la pandemia y todos todo el mundo tuvo que como tratar de adaptarse lo más como Rápido, pudo claro gente que no estaba que no tenía un sueldo así mensual y que estaba asegurado esos locos yo creo que ni siquiera vivieron la pandemia. Puta. Es como, puta, la weá tengo que irme a hacer la casa. Claro. Pero, y ahí hubo un fenómeno que yo lo escuché mucho, así como en estos portales de negocio negocios, que es como nos adelantamos 10 años. O sea, como que esto weá, caché. Claro. Concepto del delivery, caché, del streaming, que son los que más, cacho. Claro. Pero pero la weá no se quedó, pues. Ese es el rollo. Mm. No, o sea, pues no se quedó. Este, eso tenía que seguir un curso normal que es lo que se está... Por ejemplo, en los retail, yo sabía que, por ejemplo, va menos gente, ¿caché? Pero tienen una venta alta de... de, de Pero esa web fue una web puntual y, y ahora lo que está pasando es que, por ejemplo, eh, la gente está como viendo a lo que era antes nomás. No, no. Sí, o sea... Y esa es como la extrañeza sí. es que todos se quedaron como con lo que... Con lo que, web, pues, me imagino que es como... Con lo que se pensaba que iba a ser. O sea, claro. es como, nos adelantamos 10 años. No, pues nos adelantamos 10 años. Sí, en un lapso, pero después volvimos a lo que sí. la gente quiere hacer, que es juntarse a los bares, claro. ir a la esta, salir y Pero es un, un poquito como el capitalismo, ¿es? Porque, que, ¿qué tiene que, el capitalismo eh, eh, en no, la no, el cine? No, no <risa> pero en el, fondo, en el fondo todas las empresas, Disney, HBO, <risa> todo, apuestan por ciertas estrategias. Yeah, por HV, sí. Ante un nuevo panorama. Algunos ofrecen streaming, otros, bueno, eso. Y siempre va a haber uno que le va a chultar por así decirlo. O siempre va a haber uno que se mejor por las condiciones que se dan, por el bolón. Y como que así va y... ¿cachai? O sea, McDonald's no era nada o era un, un local común hasta que un loco se le ocurrió oye, y, y, y hacemos un, eh, que los autos pasen y comida rabia. Ah, claro. ¿Dónde ¡Pum! ¿Cachai? Lo mismo... Ni siquiera el loco que se le ocurrió esa idea de McDonald's sabía que era un golazo, ¿cachai? Claro, fue, ¿lo, pues? los hermanos de McDonald's no gastaron. No, pues no, nadie, pues, como que a alguien se le ocurre y claro, esta es misma acueda del streaming, pues está pasando la pandemia. Ya, pongamos la película, el tiro en el streaming, pongamos todo en el streaming. Y otros no, ah, pongámoslo en el cine a ver qué pasa. Bueno, me fue como en la mierda, ya, puta, no sé. Eh, puta, eh, tenemos la película un año después entonces. Entonces, ¿cachai? Como que ahí van viendo. Eh, ¿Qué ofrecer y qué no? Yo ¿cachai? creo que lo que pasó con Top Gun 2 tiene que ser un fenómeno eh, igual que le pasó a todos los negocios el año pasado, por lo menos acá en Chile, que tuvieron una, una, una, explosión, una, una explosión de ventas. pero que. Pero se debe a un fenómeno que se estaba viviendo en, en un el contexto. Momento. Claro, pues. no pero es que Top Gun sea una película buena que merezca mil A eso, mil de voy, millones de a eso de voy, a eso voy. Bueno. Por eso que ni siquiera ellos se la esperaban, ¿cachai? Ni, que, que no se la esperaban ni sus sueños más húmedos, porque, porque de hecho, si tú veis. Tom Cruise va así, y hace rato que todas las películas de Tom Cruise van a baja Y de repente estas cosas pum. ¿Cachai? Tiene que ver también con que el cine está más aceitado ahora, ¿cachai? O hay más salas de cine, no sé, en realidad hay muchos factores Yo no me esperaba que HBO lo habían vendido, güey. GO. Sí, Lo vendieron en la plataforma. No sé si lo vendieron, se fusionaron, no sé, pero anunciaron que se iban a mezclar con Discovery. Entonces no les fue pum. No, pues no les fue no sé, ahí, claro, podríamos hacer un análisis de las plataformas y ver ahí también para la próxima, ¿cachai? Yeah. Porque la, las distintas parrillas y todo, Netflix también está... Eh, Netflix está en la cartelera, claro, hay que y, y Disney creo que le ha ido bien, pero Disney es el que menos weas te está ofreciendo, ¿cachai? Disney te ofrece Disney nomás. Y sí, de pues, poquito te ofrece como una serie, unas Star películas... Starlab, no? por Starlab pueden estar claro. sacando producciones. Claro, pero, pero claro, está todo raro. También puede ser, también tiene que ver con la fecha, a lo mejor, por eso hizo tanta plata. Hay un caso de una película antigua, bueno, no me acuerdo cómo se llama, eh, que es de Navidad. ¿Ya? Que es un clásico culiado de Navidad. ¿De así como de, no, no, no, más antigua, como de de así como de los años 40, blanco y negro. ¿Ya? Puta, no me acuerdo cómo se llama en este momento, que en la el director, creo que era L. Gassan que un nombre de los directores bacanes de ese momento, pero no, no recuerdo si era es el rollo, el rollo que es como Bienvenida a Navidad, si, si te digo el nombre va a cachar así como Ah, Ciudadano Kane, así como un nombre culiado ya. de película antigua creo. y Los Locos era una película culiada como Taquillera, con dos, tres, con locos Taquillera, de una película de Navidad y todo y el rollo es que por a veces motivo se atrasaron en la producción y, y, y, la, sacaron para y la sacaron para el año nuevo Oh. Y la película le fue una mierda, le fue el declive del director, el actor nunca más sacó película, la película perdió no sé cuánta plata, a pesar de que ahora es un clásico y todo. Pero ya, claro, no, hasta no, el día no, no. de hoy se habla de esa película como el ejemplo culiado de a destiempo. Puta, weón. y que te cambia todo el concepto, porque si hubieras una semana antes, Hubiera sido un hitazo, ¿cachai? Un exitazo. Y guardar Pero, esa película no Puta, claro, pues es que ahí dependía, pues porque a lo mejor los locos ya están con contratos que tenían que pagar, o a lo mejor, no sé, pues, ¿cómo, ¿cómo funcionan los negocios? Pues uno dice, ah, guardo la película y gano mucha plata después. Pero a lo mejor no tenéis la plata para mantenerte, o estáis claro. dependiendo de esa ganancia claro. para mantenerte en el año, ¿cachai? Que es como la... ¿Cachai? Entonces, claro, para ahí cada, cada... Bueno, es lo mismo que pasó ahora, que los hueones decidieron pasarse una película por la raja que estaba hecha, que yo no sé si existe esa hora antes, ¿eh? ¿Ya? Que no, no sé si haya, si haya pasado... Pero es que, que sí, hay, hay, hay empresas, yo sé que, que las empresas están súper complicadas. La cantidad de gente que han echado es casi el sí. la Las aplicaciones grandes. Sí, pues no, y de hecho, los weones de efectos especiales ya se están quejando. Los locos de Marvel, los locos de Avatar eh, ¿Sí? eh, y lo de los videojuegos también, que lo están ultra explotando. pues bueno, Los buenos de efectos especiales están trabajando 18 horas diarias, está irregularizado todo. Entonces, hay como una bomba de tiempo ahí en el cine que no se sabe muy bien cómo va a desenfocar. ¿Cachai? yo creo que lo, que lo que se tiene que haber dado cuenta hace todo el mundo, supongo yo que creo que es muy obvio que el, el cine dejó de ser el espectáculo de cine, o sea, dejó de ser ir a ver una película de cine, disfrutar del cine ir a ver el cine, eso lo podía hacer en tu casa el cine pasó a ser eh, el panorama sí po. eso pasó a ser el cine sí, ¿Cachai? voy el fin de semana, vamos a un restaurante y después vamos a ver una peliculita claro po. eso es ¿cachai? entonces por eso están triunfando Marvel y estas películas palomiteras y creo que ahí se va a quedar ¿cachai? y el resto de las películas que además Tarkovsky a mí me gusta mucho pero no tengo por qué ir a verlo al cine Tarkovsky es un buen europeo sí pero, sí, suena, sí, pero sabes qué lo que pasa es que yo creo que sí, yo por lo que tú decías a mí me tinta que es como no, no nos adelantamos 10 años entonces, no, orgánicamente y... va tomando forma. ¿verdad? Sí, pero, sí, pero, el, sí, el sí, pero lo que yo creo que la crisis del cine puede haber sido lo que le pasa a todos los negocios. Están como, que están como, huevón, nos tuvimos que eh, adaptar ¿cachai? a estas no. circunstancias. Pensamos que era el futuro, no era el futuro. Nos volvimos no. para atrás, las películas, la gente quiere ir a ver una película al cine. Yo, fui, no. por ejemplo, me, a mí mi pareja me invitó con mi hija al cine, fuimos a ver Minions, ¿cachai? por mi hija. Y era como un panorama, el sí, panorama día Domingo es, exactamente, Entonces, no se perdió, nunca nos adelantamos, nadie va a ver, a ver en la película, en streaming, en sí. la casa. No, es, es ir a comprar la palomita, la Caban. bebida, y lo que siempre fue ahora. Claro. Sí ¿sí? sí, sí, por ahí va, el bueno, Yo creo que mientras te lo acepten mejor. Oye, eh, ¿voy a ir al baño? Sí. <risa> no, <tres> segundos. <risa> no, tres segundos. No, no sé qué decir. Debo no, no, improvisar. Le pongo, le pongo, no, pero dale, oh. me improvisa. Eh. <risa> Vamos a improvisar con Camilo. Camilo nuevamente tiene el problema de la vejiga. Camilo, eh, no sé qué decir. <ríe> Voy a cantar una canción. <ríe> Yo ayer lo acompañé al médico y se tiene que idealizar y le dijeron que ya tenía problemas en la vejiga, entonces tiene tiene, no, así, pues. sácate sí, una, así. tiene problemas, tiene tiene el niño afectado un grado 1 creo que ya tiene problemas con la retención. Igual estamos grabando y hace mucho frío y de hecho se le rompió una bolsa que tenía abajo y hay que limpiar mañana. Vamos a hablar con la chica que nos ayuda. <risa> Aquí, pues mi ¿Para qué? La de la vejiga, ¿viste? La vejiga otra vez. Para que el inferno a mi lado Yo me cagué. Ah, sí. <risa> si yo tengo 40 ¿Cómo años ¿cómo? ya. Pues, sí, pues complicado. no, esta weá de tener 57 años, weón. Sí, es complicado. me gustaría tener 57 años como tú? Sí, pues, sí, no. Con no, la vejiga no. <risa> bueno, yo tengo mi, mi problema real, real y no chiste, es que eh, la cerveza hace, hace, hace, hacer mucho pipí. ¿Ya? Ah, no, no, la puse con Hace o sea, hacer mucho pipí y.. y lo helado me.. me afecta Igual, la el helado bien, sí. No, me da mucha ganas de hacer pipí con, con sí. cerveza. Esto es básicamente es como tomar el pub locaña antiguamente. Yo creo que ahora es otro pap. Sí, otro nombre. No, se murió el pelado de locaña y otra. Se murió. Sí, pues la se murió el año pasado. De COVID. Se murió en pleno COVID. No sé si se ah, murió. Ah, se COVID. murió el huevo. Sí, de hecho me pasó. O sea, no me pasó. Hablaste un día con él y ya no, lo no, digo, ¿eh? no, es que <risa> Típica historia de muertos. Está, Sabía que salía muerto el loco. Yo ¿Ya? sabía que salía muerto. Y ese día me tocó ir a la feria. A la feria, la... El Pablo Caña, para contextualizar, Pablo Caña es un pan muy importante ahí en la florilla donde yo vivo el jardín alto, porque en Jardín Alto no hay nada, no hay nada. Para ir a cualquier jardinante lugar. Es una, es, es una. ¿Cómo se, cómo se llama? La, ¿Un pico no, de montaña? Un pico de montaña. Que no plico. tiene movilización. ¿Cómo están eh, los taxis? No, horrible. Todo Ay, para llegar jardinante. en la noche. Todo. Para que se hagan una idea, es como. Chelpa, entonces los chelpas te ayudan a subir a tu casa y después te devuelven y te cobran un, un, un dinerito. Por ahí va, estamos con unos, unos camellos, weón, un <risa> el, el, el, el rollo es que, claro, no hay nada y lo más cercano es el Pablo Caño. Entonces, y está al lado de los copíguez, que es un barrio más o menos bien barrio. Entonces hay una mezcla de clase media, jugadores de pelota, obreros de trabajo, flight. Es muy bonito. Y en era muy... Un sitio. Era un como claro, se llama esto un no no un sitio un esta weá que, que una chingana no weón ah, un, una no weón que, estos lugares que antiguamente le tienen no, weón, ahí me nombre dale no, hasta media hora de no me acuerdo eso bueno, no sé, sí, sí sí bueno ya entonces era el muy famoso el pelado del, del bar locaña y todo el mundo lo conocía y éramos amigos de él y un día se murió anunciaron que se había muerto yo sabía que se había muerto pero no, no, no, no me acordaba entonces me tocó ir a la feria y la feria está justo al frente del, del Pablo y la cosa de rebeldad estoy en la feria y de repente comprando no veo no. <risa> <risa> una papa y tenía la cara la, la, de la cara, cara el pelado bebé. <risa> esa papa señora <risa> no no no de repente voy por, voy por eh, la feria comprando y de repente miro y había un fraite un, un fraite de, de los copigos muy característico mm -hmm. que uno alto bueno, un loco ahí. Y el loco iba así: eh, iba con un carrito iba llorando. ¿Ya? Iba arrastrando un carrito y el carrito de abajo tenía una la caja. cabeza. La cabeza al pelado. <ríe> el gusto de adelantar la historia, güey. Bueno. Tenía problema ansiedad, güey. Bueno? Tenía la cabeza al pelado. Ah, justamente, güey, me cagaste. Spoiler. Y dos brazos. <ríe> no, no, no, no, no. Tenía eh, 12 No, no, miento. Tenía 11 whiskies de los más caros del mundo. Así, un walker, ya, walker ya, negra. Ya, ya. Y era una caja completa y había una fila, pero faltaba un whisky. Y lo estaba vendiendo a tres Sí, sí, lo estaba vendiendo muy barato. Típico sí, de bon, que no agacha la guay Eso, eso, típico. Un, sí, una, que lo... Uno que conoce el mundillo de ahí, uno sabe, ah, este flash se robó la caja, de alguna parte, la está vendiendo, está sacando la va Pero lo extraño del asunto es que Juan estaba llorando. ¿Ya? Bueno, ya. Y faltaba una caja, lo importante esa. <ríe> faltaba una caja. Ya, ay, qué loco. Lo y partí y sigo, ya, pues compro, sigo comprando, me pongo la guarda en la bicicleta, lo devuelvo, y en la vuelta paso por el. Pablo Caña para el Pablo Caña. Y ahí me acuerdo que se había muerto el cabrón. El, el, el, el ¿Ya? Amigo. Y veo, y claro, pues le tenían. Había muchos curados y mucha gente de la cuestión y le tenían puesto un altar y todo, un montón de weá y toda la cuestión. Yeah. El guay actual estaba muy con <ríe> Paso por ahí y veo, claro, y le habían dejado y había mucha gente que le había dejado copete y toda la weá. Y entre este medio le habían dejado una caja de Johnny Walker <ríe> de la weá. ¿Estamos viendo una botella o una caja? No, una caja. Una caja con una una, de Johnny Walker. Sí, porque se la dejó ahí el weón. ¿Y se la están tomando entre todos ¿cómo? No, pues la dejó ahí como altar y nadie se la tocaba. Porque la dejó ahí en el altar del o sea, pelado. Ahí hay, hay un respeto por la. Sí, pues, Sí, se la ha volado, Entonces, ese es mi bolón que hasta un, hasta un curado flaite máximo tomó una caja de, y la dejó ahí como, como ofrenda. Al pelado. Al pelado. Que supongo lo estaré disfrutando en el, en el infierno, en el cielo, no sé, en el lugar donde. Esperado, sabía, pero yo no conozco el lugar donde. Puta, había una historia. ¿Cuándo tiene no, no, no, una uh, historia macabra típica de Uy, que jalaba como loco. No, ah, no, no. Ya, no lo que pasa es que, la... yo creo que. Yo creo que no podía ser 100% clarín o claro, sí. así, transparente, si tenía un local ahí en, a las 12 de la noche en una po al lado de una pobla, ¿cachai? Siempre vaya a tener algo turbio. Siempre los parroquianos ah, eran que turco, ¿Tú decís que no se sostenía solo con.? No, no le estoy diciendo que vendan ni nada. Pues. Pero tiene las cosas que se consumía droga adentro, que el pelado de repente cerraba y. no sé, no sé. y, y todos no. se podían drogar. ¿no? Claro, no. Ah, pero son. Bueno, Old, school. Mm. Old school. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, pero. está rojito el otro. ¿Ya tiramos la última historia? Ya tiramos la Igual una hora cuatro. Mira, mira hagamos esto, hagamos esto. Despidámonos. Ya. Pero sin terminar. Despidámonos así como. Ah, mira, Ay, y que, ¿hasta dónde llegamos? Y claro, y seguimos conversando oh. Claro. Ya, ya, como ya. Misterio. Es. ya no, no. Se nos fue todo el tiempo. Y la batería sobre todo. Y la batería hablando puro. hueá. Sí, puro. A lo que no veníamos. Sí, yo creo que va a ser más perro rabioso que.. Pero también está bien, porque también los tiempos están muy brígidos weón, así güey. Está, está complicado pirana, en general. Pues. Es que el... el si. Podemos enlazarlo, el tema de perros rabiosos es que si no tenemos plata no podemos ir al cine weón. weón. <risa> no podemos, tenemos que aplicar a Cuevana, esperar que la... la que la película bueno. bien weón. Quizá igual yo, bueno. yo tengo un... igual... ¿Sabes qué? Eh, yo pensé que la, los streaming habían superado a... bueno nos vamos de piro, ¿no? Ah, eso, no, primero. Primero despegamos. Ok. Adiós. Adiós, amigos. Disfruten. Vean la próxima semana, hijos de la chingada. O oh no, o oh no. Y oh nos despedimos no. a nuestros pisadores, que sirven El Diablo, Heineken eh, y, y Cristal. Heineken y, y, y Samsung. Gracias. <risa> yes. Esperamos luego a auspicio, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos, no, no, no, no. Llamen a Camilo. Juan, Juan, Juan Samsung, te estoy esperando. Juan Samsung. Pedro Samsung. Quiero hablar del rescate. ¿no? ¿Cuál rescate? El rescate de la película. Yo la escuché... Ya, mira, yo te la escribí. ¿Extraction? Sí. Ya, no, ya, se llama el rescate, no sé cuál es. Sí, vale. no, claro, yo la encontré por el rescate de la traducción y eh, sí, pues claro. Es, ¿Quién tra trabaja ahí? Eh, trabaja el torto. ¿Extraction? Ahí no, es, ¿No es la John Wick? Es como de John Wick. Wow, es una película terrible, güey, bueno. ¿no? Espera, sí me parece que... Sí. No hay un wick. es el loco de Thor, que se hace de un milico que tiene que ir a rescatar a un pendejo... un sobrino, o sea, un, un, un pendejo que, que se encariña con... Sí, sí, sí, sí. ¿Y hace Que es un... Que es el hijo de un narco. Y que es. el bueno encargado le dijo que lo tuviera con cuenta y el loco no le... Y después se cagan al güeyón y dicen... Y deja el pendejo. Yeah. You... Voy en la mitad igual, así que yeah. no me spoiles. Puta, hay... I... Que lo que yo ya quiero es... decir de la película es que, ¿sabes qué? Yo esa película la había visto y la encontré buena, entonces vi un, escuché un podcast ayer, que uno que me gusta mucho, que esto va a morir, y hablaron de la película y la retomé pues bueno, terminé de ver Spider-Man, porque yeah. justo eh, estaba con mi familia el fin de semana, y la vi como por parte y después vi el rescate. Y, oh, la wea buena. Ya pico con la. No voy a mucho como el argumento, la wea, pero la ¿Tien? escena de acción. Puta que entretenido. ¿Sabes qué? Una sí. hora de entretención, sin pegado con la película. estoy un poquito pensando en eso. Wea? La sí. escena es tan su. Yo creo que Netflix dijo, ya sé que vamos a hacer una película de entretención. Pico con la wea. Claro, sí, tiene que ver ¿Cachai? con eso. Sí, igual es un. Es, eh, es post-John Wick, por eso te hago la referencia. Nace por John Wick. Alguien ¿Ya? dijo, voy a ser John Wick. Con, Thor, con Tony y en Vietnam. No sé, caché, <risa> pero, pero ese, este ese es como es... John Wick y Rambo. Claro, claro, no, pero esa es la esencia de. Pero es muy Rambo, Rambo la wea. Porque sí, viene la loca, bien. y dice: Te tengo una misión, yo la claro. voy a en una bocilga Y. Cliché sobre cliché. Pero claro, es gelucao, no, Y hay, no, hay no. una gallina en latina. <risa> <risa> Oye, no, pero. Para la plata que gana el loco, para extraer un weón, vivir en una casa, weón. Hay una ah, escena, ay. hay una escena la primera que es muy. Y el loco le dice: Oye, el loco está muerto. No, déjalo, está durmiendo pero el loco está muerto. Y el loco, muy bacán, se toma una cerveza y hace así, la empina así, la deja y se tira por una, un, no sé cómo se llama, una, una, una recif, ¿no? una, un un barranco, un barranco hueón de 5.000 metros y después el loco, eh, esta hueá no la entendí, que es que el loco se queda debajo del agua, yeah. es como la parte acuamán de la hueá. Yeah. Entonces ¿Como un superhéroe? Queda, sí, y se queda así, y se queda como... pensando. <risa> el es que luego tenía un rollo con el hijo, pero como es la mitad... Que a mí me gustan mucho esas películas como muy cliché, porque pues justamente ¿Sí? pasa eso. Así como el, el hombre no es un hombre, es un superhombre. Es un superhombre, ¿cachai? Se tira de 5.000 metros y, y medita abajo, ¿cachai? Todo es muy hiper, hiper... melisado ¿cachai? ¿Por qué te gustan las películas de cliché? Porque son divertidas. ¿Es como las películas de La Roca? pues wey. Las películas de La Roca, que Oye, son serias... Yo no la mucho Es que eso, yo me cago de la risa la weón. Porque yeah. donde se toman tan en serio, y, y claro, la roca así, weón, y de repente una lancha, y pasa un weón, pasa una ola de 30 metros, weón, y, y choca con un avión, y después baja y cae con un león, y lo, lucha con un león. Yeah. <risa> yo la paso hermoso, weón. Ah, ¿te gusta? Tú es que me río mucho, me río mucho cuando, cuando la, la Roca está en serio, me río mucho. O sea, yeah. A pesar de que la película de acción no está hecha para risa. Pero, pero. No, eso. No, no, no, no funciona. Claro. Pero, pero por ejemplo, de, de Extraction hay una escena que no sé si llegaste, no, pero bonita, a que es muy bonita. en realidad? Que es un plano de secuencia. Cuando están. Un plano de secuencia es un plano que no tiene corte. Cuando están peleando en, un auto. La, en un auto. ¿En un auto? Es una persecución en auto. ¿Ya? De 10 minutos. Y luego después terminan peleando en la y, calle. Después terminan la, la peleando y lo terminan atropellados. Oh, qué buena. Maravilloso. A lo mejor no te diste cuenta, pero es un puro plano. No cortaron No tiene cortón Van por acá, van arriba de un auto, después pasan para el otro auto, después chocan y después la cámara culiada, los persigue por arriba de un hotel, es un puro plano. O sea, es un puro plano en apariencia. obviamente Se plantea eso. Pero el ejercicio es ese. Y claro, son ejercicios que uno, como audiovisual sobre todo, agradece cuando te das cuenta de, de, de la técnica y de, la, uh, de todo lo que tuvieron que hacer y de que sobre todo que funciona pues, la acción estaba bien porque más encima el loco de Thor eh, actúa, ah, la actúa bien, ¿eh? en las películas el loco de Thor actúa como el pico eh, bueno, no tiene mucha movilidad pero es muy carismático es muy divertido es, es muy como es como natural y engancha y eso engancha ¿Cachai? Es, es, es, es por eso que le compráis al loco. Y por eso no le compráis a Cristian de la Fuente. ¿Cachai? <ríe> no odio, tengo que hacer la comparación. Mario, tengo que hacer la comparación de dos hueones fuertes que, que no actúan muy bien. ¿Cachai? Ya. Yeah. ¿Cachai? Este hueón es simpático, es divertido a y te me, la compráis. A mí me gustó la secuencia arriba de la, en las casas. Porque el loco. Ya. Yeah. Es que. <ríe> a mí lo que me gustó es que, hueón, se, se pidió cinco pacos en un puro movimiento. Así, ah. puf, puf, puf. Y es como, weón. o sea, es poco creíble, pero igual la pero secuencia es que, está buena, güey, sí, está... Pero tú, el concepto, es, insisto, con John Wick, ¿eh? el concepto de John Wick. Que el, es el, que yo John Wick viene una buena película. Ya, lo, ¿Sabes lo revolucionario en realidad de John Wick? Que, bueno, aparte de que está Kenneth Reed muy ahí carismático y la historia también está muy entretenida y entretenida. Y el perrito, que es fundamental. Que muere el perro y ¿Muere el, el, pasa muere el los... perro. Esa no pasa nada. no <ríe> muere el perro, ¿qué te pasa? Es una ley de las películas del mundo. El perro nunca muere. Nunca muere. Perdí a la audiencia si se muere el perro. Ya. Pero aquí funcionó. Pero aquí funcionó. Súper bien. El, pero lo, lo gran revolucionario es el concepto de Kung Fu que, que ocuparon. Ya. Kung, Fu, Kung Fu y pistola. La, la de palabra de Y si te fijáis, sí. El, el, están, pelea peleando, con... están peleando. Están peleando. ¡puff, y van disparando. disparando. Está, es como una, la pistola, una extensión de, lo, de los movimientos de karate del Sí, guardan. sí, la caché. Maravilloso. Y la extracción Ese, estaba bien hecha. Y, y eso, a eso voy. Son, por eso son como no son copias sino que son como consecuencias porque también los, son, me sacaron me hicieron claro pero eh, bien, porque, bien, porque bien. las coreografías ese es el problema. Ah, bueno. las coreografías de acción hermosas cachai, pa para que salen es como pelea, es como bailar pum, ¡Pum! pa tú justo te caes acá después yo voy me doy vuelta igual y por eso eh, te invito a, a mirar los making off de esas películas ah. maravilloso maravilloso, ahí está la, ahí está la magia de Rips que sabes que one two two two two two two está guay sobre todo pero pero sabes que hay yo, le quitaría, bien, yo le quitaría bien, ¿no? yo le quitaría melito a tora porque independiente que a lo mejor no no creyendo pero no es una no es una película para para interpretar wey es una película que que que, que la, yo creo que se basa como loco pega mata y todo claro, ese claro más, sí pero y el que, luego lo hace bien claro y no lo veis más claro no le veis más le veis que no sea una hueá. es que es la, esa es la gran diferencia de los buenos de ahora con los antes. Silvestre Stallone... No, no pero Silvestre Stallone con Ramo yo le creía. Sí, pues, con Ramo, no pero te no te era chistoso, con... po, no era carismático. Era un, era un no, de hecho, ¿sí? era un personaje tocadito. Sí, pues. Era un cabrillo. Y, y de, hecho, <risa> sí. de hecho, la actuación de. de, de, de... Hay unas partes que la sacan del barro. Y se le sí, todo un me... barro, sí. No, pero hay unas partes donde. Eh, eh, Rambo habla con su, con su maestro ¿Ya? y el, bueno, está cuando ya estaba al pico así, el, bueno, está como llorando y es muy divertida, ¿Sí? es muy divertida porque no, no alcanza, a, no, a bal, balbucea, balbucea, balbucea palabras al final, ni siquiera entendí lo que dice como, y tocaron a Johnny y le porque encima le ponía algo como, sí. como Pero, hablar para Sí, se supone que viene una parálisis, pero el loco la aprovechó para... Pero sí. la sobreactúa, la parálisis sobre sobreactúa. Hay, hay actuaciones donde el loco grita y grita así como para el lado, así. Yo, esa película era como las películas de los 80, que hablamos que yo la vi pendejo. Y, no, y esas son películas para cabros chicos, ¿no? Tú me decís que adolescente. No, pues los 80 eran películas para 14 años. Eh, lo que pasa es que ahora todo es para cabros chicos, porque cacharon que los cabros chicos son... todo dejan plata. Claro, dejan plata. Entonces, si, voy a, si yo soy productor, y voy a hacer una película de acción. La película de acción es mejor si, si, lo, si los caros chicos pueden verla. Ya, bien. Okay. Sí, ¿Para pa vender? Para vender. ¿Cachai? Pero claro, hay, está ahí como la, es la decisión del director. Porque de hecho, el, el, una, una de las bolas revolucionarias de John Wick también, es que el director o los productores dijeron que queremos ser mayores de, de 18. Y se acabó. Y, yeah. y claro, por la, la mayoría de las películas taquilleras, claro, los cabros chicos los pueden faltar, pues, pero de, de mayores de 14 tienen que ser. Los yeah. lo conozco, mayores de 18 y que sea taquillera, claro, bueno. de, Deadpool también la hizo. Deadpool es de mayores de 18 de y... Ese personaje del No me gusta mucho el cómic. Las películas son... ¿Del cómico de la película? No me gusta el personaje, no Nunca. Igual, igual, igual hay que... Hay, eh... la, la novedad culiada de que el weón rompa la cuarta pared es... Entretenida igual. La cuarta pared es cuando le habla al público. Cuando el, per el personaje delata que está en una historia. Ah no, no, se, no se siente atrapado en la historia, sino que sabe, el weón sabe que está en una historia. Igual bueno, un personaje que disfruta matar y es como, bueno, Deadpool es una copia de, de Destroy, no, The stroke, pero de resultó stroke. mejor. Claro, porque es una copia porque... de, bueno, estos buenos siempre se están copiando la idea. Claro, y una copia del, una copia del hombre araña en el concepto de de las tallas. Habla que, mucho, a sí. Habla, habla, habla. Yo no, no. cachaba que el Hombre Araña hablaba tanto y ¿sabes Sí, que, pero es una característica. Bueno, marea, weón. sí habla? Sí, sí es una característica. Sí, bueno. ¿Sabes qué? Hablando de la, del cómics ¿sabes qué? Yo estaba cachando que Stan Lee lo, estaba viendo la historia. ¿Sabes qué? Son buenas, weón. ¿La historia de Stan Lee o la historia? No, la historia donde está trabajando Stan Lee. ¿Ya? En el cómics. La estamos hablando de los cómics antiguos sí, donde sí, estaba sí, Stan Lee lo, trabajando. Sí, cuando la hora de... de... son súper buenas. Y o sea, loco, son sí. los conceptos que hago, y por último Y por último, los personajes pues, se diferenciaban bastante tiempo. Pues. ¿Cachai? Por ejemplo, había un personaje que tenían cierta personalidad, que tenían 3-4 características, ah. que igual lo diferenciaba harto. Sí, pero. Sí, se habían Entonces, y Yo, por ejemplo, estuve mirando bueno, alguna historia del Capitán América. Me ha costado ver un poco ese loco, pero el Hombre Araña también, las primeras, que es fácil descargar. Lo pueden descargar. <risa> <No>. <risa> sí, sí. estaba bueno. Sí. Yo, yo lo que, a mí me, lo que me sorprende de tracción, y no sé si eso lo usamos para terminar, es que yo me compré el juego de Battlefield 3. No sé si es lo que está ahí. ¿El, de, el del el ¿De el de juego? Disparo. Sí, sí muy bueno. Bueno, puta que, puta que... ¿Sabes que yo...? ¿Ah, te lo compraste por la película? ¿Viste la película y después? No, te... no, no, ah, no, pasé, no, no, no. no. sí, es? No, no. A mí me lo habían pasado y después eh, yo lo devolví y quedé pegado en el juego porque me llamó mucho la atención. El, o sea, es que... Bueno, yo he contado que la transición del Sega al Play 3 es como, es como, como el Capitán un, América cuando congela sí, sí, y... Sí, sí, sí, es un salto muy grande. Es un golpe weón, fuerte, entonces no. yo... Digo, ¡Oh! Entonces, cuando me en el juego, yo tenía Call of Duty. Entonces, me llama la atención de que el gol de la extracción, o estas películas, no le llega un balazo, weón. Ah. Porque yo estáis jugando, estoy jugando. estamos hablando de gente que tiene técnica entre comillas, pero, sí. pero por ejemplo, tú estás en una guerra el Call of Duty es una guerra yo tengo el 3, está ahí una guerra poco, con balazos por todos lados, sí, enfrentamientos bien. por un lado y el Battle, Battlefield 3 es como básicamente una guerra de guerrilla. están los locos ahí no, no, no, no está arriba te, claro. te van pegando y es muy fácil que te mates y que el loco pesca 5 buenos, saque la cresta y después... ah sí, muy, no, sí, sí muy, muy, A mí me, yo quedé loco con las primeras escenas cuando el loco yo quedé loco con dos cosas de esa cuestión primero cuando tú le apuntabas y el loco y los locos consideran el movimiento de la, de la respiración. Sí, entonces, y la desviación. Hoy oh, dije, oh, los oh. no, sí. Es otro nivel. Uno no puede competir sí, con esa gente. Solamente admirar. De... Y el otro, que me... también me hace en Crete, que, es, eh, que están reflejados en el mismo país, pero en distinta época, el clima, weón. Siempre ah. es el clima como de primavera, otoño, que es como. Es como Nublado, pero con solo. ¿Con, sea, una, una, una bruma culiada y como rara. Sí, que es como. Puta, las ]sen. texturas, eso sí. Ah, sí como, el, el mundo del videojuego da como para. En verdad que ahí se producen weas muy hermosas, weón. Eh, Lazabast. Lazabast, la del zombie. Que ahora se va a hacer una película. De Lazabast es. Yeah. no, eh, no la es de un, es una película de zombies donde hay un weón que es como un cuarentón y una cabra chica, que tiene que proteger a una cabra chica. ¿Ya? Y en su momento fue el juego del año, la weón más te quiere. Y ahora se va a hacer una película con Pedro Pascal y una cabra chica. ¿Ya? ¡Ah, sí! Sí, de la Cacho. Oh, Buenísimos juegos. el Es que más encima los, los malos son muy rígidos porque son unos zombies que los absorbió un hongo. Sí. Y como que tienen la espora. Una, como, la espora y sí, son como hueones cantando sí. y con, con No pude jugar la segunda, ondas, sí. tenía que pagar. Había una historia, otra historia, y, yeah. y, y creo que está la 2 ahora. Y está la película. Sí, sí ahora salió la 2 y va bien la película. Sí. ¡Ay, sí. Oh, es qué bueno! Sí, de la ya, sos. bueno, eso también. Ese, ese, ese juego culeado, las texturas, la. Bueno, de repente están en un zoológico abandonado en un atardecer y la weá, bueno, luces, puta Puta la es bonita, bueno, A mí. Eh, el concepto de diseño, a mí esa weá me, me fascina. Que cuando alguien plantea así como un, un concepto de, de, de diseño, así como de, de la imagen, muy bonito, muy característico, y lo. lo... Yo eh, había un concepto que yo no manejaba, pero después yo me fijé mucho que fue de, eh, con una película que la vi y no me gustó mucho, pero eh, el concepto de fotografía. ¿Ya? Que el concepto de fotografía tiene que ver cómo plantean la. Mmm, me voy a ahogar, pero por lo que lo entendí como. Está el director que dirige la hueá, cachito y está el loco que se encarga de los detalles, la imagen, colores, puede la, ser, ¿no? Putas, mira, está el director, que es claro, dirige la historia, está el director de fotografía, que es el que pone las luces, está el camarógrafo que pone la cámara, y está la que, la, la chica de arte, o, bueno, la chica que no me está porque puede ser cualquiera, pero que era muy característica de que fuera una mujer, que es la, la puesta en escena. Ah, entonces es la de arte, no de fotografía. La de, claro, la de arte. Igual, igual el, el resultado que tuve ahí es una mezcla de los tres. cachai? Andale, ya, andale. claro. O sea, el, el, el trabajo sí. de los tres... Porque hay por películas que son hermosas, sí. Yo por recuerdo el, el... ¿Cómo se llama esta película de champán que trabaja con Brad Pitt? El árbol... ¿Cómo se llama? El, el árbol, árbol de, de la, la vida. Día. Sí. Eh, Las imágenes igual eran bonitas. es bueno, que, eran claro, que el loco era muy... El, el director es muy de... Transmalik, es muy buen como que escribe poesía de cine en realidad. Entonces, claro, hay unas imágenes que están... Así como muy bonita. Y bueno, como los directores hacen carrera, los directores de foto también hacen carrera. ¿Cachai? Y, sí, y de hecho, como... es bastante probable que tú veáis una balas y, y, y, como que se paya el tiro, así como el sello del director de fotografía sin saberlo. ¿Cachai? O, o sí. también. También se da mucho el, el que hay directores que una vez que encuentran el director de fotografía no, se no lo sueltan más no ¿cachai? ni cagando bueno. no lo sueltan más es el, como un. sí es como el Zack Snyder ya con no, no me acuerdo el nombre del director de fotografía sorry pero pero qué película pero hizo las características pues, 300 Sim City ah, esa estética culián es maravillosa ¿cachai? ¿300? que lo logran de hecho el gran rescate 300 un, con películas más o menos, pero la estética es, sí, es maravillosa. Creo que sí, sí, es? sí, sí, sí, No es una película que... y es muy, o sea, es, buena la wea, es muy característica, es muy característica, tiene un estilo muy propio. Que yo creo que para cualquier artista, sobre todo de imagen, el, el tener un estilo propio, es decir, que tú veías una weá y decís, oh, mira. Este es Camilo Dávalos. Este es, López este es, un, este es un López Gol. Esto es, este es un López Gol. ¿A ti te gustaría ser conocido por un López Gol o Camilo Dávalos? No, López Gol. Pues Camilo Dávalos es mi identidad secreta. Gracias Oye, pero, por, pero gracias Ló, López, López, López Gol, ¿por qué? López -Gol? ¿Cuál es tu relación con el fútbol? ¿Por qué Gol? No, López Gol es porque mira, en, serán... un momento, en un momento ya, yo quería ser poeta y, y tenía que eh, empezar a participar en muchos concursos ¿Ya? y había que tener ese Ya. Entonces yo siempre quise ser un loco muy común. ¿Ya? O sea, mi idea era tener un apellido muy común. López, era lo más común del mundo. Y además también tenía claro que mi apellido tenía que ser dos apellidos. López, por, que vengamos que vienen de la realeza española que para so, muchos indios. So, Está orgulloso pues, de la de es, lo que, que exactamente, hay. Exactamente, malditos indios. Está orgullosa esa matanza. Exactamente. ¿Qué dice tu familia al respecto? <risa> ta, lo, mi familia Pérez. <risa> los Pérez. No, no, no. López. Ta, no, no, no, no. A ver, dale. Bueno, eh. Eso, y también lo que tenía claro es que tenía que ser todo apellido ¿Por qué? ¿Ya? Porque en ese momento, que era como en los años 2000, todo escritor o poeta, como que si tú eras fly, te tenías un apellido, pero si tú tenías dos apellidos era como... Yo, eh, ¿Bordeaste Juan... el clasismo sí, en arte? Sí, pero, pero, pero de manera sarcástica. Siempre agarrando la manera sarcástica. Como Por otro... eso le pusiste gol. Sí, pues, mi, o sea, mi idea era ponerle López y otro apellido, que fueran dos. Pues. ya y resulta que un día era como que estaba pensando qué, qué apellido ser y estaba viendo un partido de fútbol y era como que de repente alguien relatando, Juan Javier, la se la pasa a Francisco, López, gol. <risa> y, y, ¿qué? López, Básicamente no iba no a impresionar una copia. Una copia, exactamente. Y dije, Guillero funciona, es absurdo, todo el mundo me va a preguntar por qué López, gol. Y yo pensé que era la relación con el, bueno, con el fútbol, que tú igual juegas mucho la pelota. Sí, pero tam, pero en un principio era López-Gol con dos L. para, yeah. go Ah, pero tú bordeaste el clasismo. Sí, pero de manera sarcástica. Aunque real. No te creo. O sea, yo creo que bordeaste el clasismo, pero después para uh, no sentir uh, culpa... Para, me, me hice pobre. <risa> no. Sí, sí, sí. <risa> me hice <risa> intencionalmente sí, pobre te, para... Te hiciste <risa> esa historia, te autopercibiste como un... Como... <risa> Puede ser. Pero finalmente, claro, al final era como que, que, que quedó un poco López Gol y, y ya como que ya no me pude desprender. desprender. Ahora lo, lo que sí lo evolucioné y ahora no soy López Gol, o sea, López G, López G. Ah, de un poco así como, como de como urbano. Claro, exactamente, como Carl G, como... Y suenan ¿Lo, lo bajo, ¿no? los bajos, los sí <risa> son, pum, pa, cam, pam, pum, ¿Cómo se llama? Cam, ¿El dembow? ¿Suena el dembow? Por supuesto. Po. O sea, si yo menciono López G. López -G. López. ¿Suena como el la Sí, pues sí, sí. De hecho, voy a sacar una, una, una canción con. con elegante. Mue Mueve tu cosita, Se porque... llama sí, una canción muy profunda que se llama Mueve tu cosita. Mueve tu cosita. Así que eso, pues. Eh... Bueno, no nos queda nada. Podríamos despedirnos una segunda vez. Nos despedimos una o sea. segunda vez porque esto ya es como un. Sí, ya es la muerte de la muerte. Sí, ya. Estamos. Ya vos, compadre. Eh, nos vemos próximamente. Eso y. y... Que Dios nos aguarde, es su santo reino. Están todos invitados para el santo reino que nos vendrá. Ojalá espero ahora. que nos veamos sí, sí, sí. con ropa y no en la calle. Espero que el, Pero el próximo programa no se grabado con... En estado de pobreza absoluto. Exactamente. Nos vemos. Chau, chau. Oye, que el pelado se... Yo sabía sí. que el Pablo Caño le había muerto.